Seguiremos. Buenas tardes a todas y a todos. Eh, en nombre de la vorágine, eh, este encuentro que hemos titulado... Eh, estamos tan cansadas de derrotas que habéis visto que hemos titulado de manera optimista, ¿no? Eh, pero es que estamos convencidas de que cuando las vecinas y los vecinos nos organizamos, pues ganamos las batallas. Eh, o como mínimo las podemos ganar. Y apuntar a ese horizonte de victoria no está mal eh, ante tanta derrota y ante tanto acoso, ¿no? Eh, el planteamiento llegó de este encuentro, llegó, eh, como nos gusta, desde fuera, eh, de un compañero que está por ahí sentado, planteando que hoy es el aniversario, hace un año que la... ¿os acordáis cuando Rajoy decía lo de la mayoría silenciosa? Pues la mayoría silenciosa se le convirtió a la alcaldesa de Santander en una mayoría ruidosa que se manifestó eh, eh, en contra del proyecto Metrotus eh, y que fue uno de los hitos en, en, en una lucha larga eh, que terminó en victoria, ¿no? en, en, la, en la paralización de ese proyecto absurdo, eh, ya dinero gastado, pero bueno, pero al menos sirvió para organizar y para que pasaran cosas. Y cuando pensamos este encuentro eh, decidimos invitar a, a dos personas, Óscar eh, Allende, yo creo que lo conocéis la mayoría, no lo hemos invitado para que promocione su libro, que ya tiene mucha promoción, pero está por ahí, si alguien lo quiere. Óscar, eh, además de periodista del Paradio eh, y uno de los fundadores e impulsores del proyecto ha estado muy cerca de los movimientos en los últimos años en, en la ciudad conoce bien el, el tejido y por eso lo hemos invitado y ahora diré un poquito de qué Queremos empezar a hablar con él. Y a Santiago Sierra, que yo creo que también lo conocéis la mayoría, eh, vecino de Cueto, miembro de la Asociación de Vecinos de Cueto y, y en los últimos, eh, bueno, iba a decir en las últimas décadas, lo siento, Santiago, pero digamos que en los últimos años es eh, protagónico en, en muchas de las luchas que, que ha vivido la ciudad. Eh, vamos a... Yo le voy a hacer unas cuantas preguntas a ellos para arrancar este, este diálogo. La idea es que después podamos intercambiar con vosotras y con vosotros y que, y que sea un, una jornada un poco de, de tertulia, de conversación, porque en realidad este, este planteamiento de que cuando las vecinas y los vecinos se organizan, ganan, eh, creemos que es más importante que nunca no lo que ha pasado hasta ahora, sino lo que viene adelante, porque pensamos que vienen tiempos muy, muy complicados y nos hace falta organizarnos para, no solamente para resistir, sino para cambiar cosas. Entonces, bueno... Yo quería empezar con Oscar eh, preguntándole por, por algo que, que, que hemos hablado varias veces él y yo, y es el efecto Amparo, lo que hemos llamado algunas veces el efecto Amparo, una lucha, eh, recordaréis, Amparo Pérez y el famoso Vial, eh, que fue muy dura, fue una lucha muy desgastante eh, muy dura, con, con un aparente final demoledor, demoledor para muchas de las que estábamos ahí eh, y que sin embargo, no sé Oscar, si, si al final hubo una semilla o una siembra eh, que se podía interpretar como una pequeña victoria el, el caso de Amparo, no sé cómo lo ves tú Yo sí que creo que lo que sucede con Amparo, algún día en perspectiva veremos que ha sido historia de Santander, o sea, directamente al mismo nivel que la fundación, el incendio o muchos otros hitos porque eh, la principal diferencia que aportó Amparo Pérez eh, fue que durante muchos años, muchas décadas, en Santander las luchas eran calladas y eran muy solitarias. Yo siempre tengo como una carencia de algo que no pude conseguir cuando trabajaba como periodista en, en mis otras vidas, digamos, en los otros, otros medios en los que estuve. Que pues yo pienso, pues con el camino de arriba no estuvimos a la altura como ciudad y como medios de comunicación, ¿eh? empezando por, por mí, que yo no, no sabía cómo se hacía y no tenía las herramientas. No encontré el respaldo, no tuve los interlocutores, eran otros tiempos. Era más difícil. Y ella, esa gente peleó, pero estuvo muy sola. Eh, nosotros hemos detectado varios hitos, digamos, que podemos considerar como prólogos de esto, y Amparo es la que rompe he la derecha del silencio. Y encima, con una causa masiva que rompe muchísimos tópicos, porque ya no era... Esa, perdonad si yo caigo en algún tópico, ¿vale?, pero ya no era una gente con rastas, seis de rayas, eh, ocupando cosas a lo loco, no, no, era una señora mayor, era una anciana eh, encima de una zona rural, con toda una vida a sus espaldas, con, con gallinas, con... Con, con, con perros. <risa> y con, con plantas en su finca, que a mí me parece una cosa... Claro, yo soy muy urbanista, a mí el Santander rural es una cosa que me fascina porque porque a veces me cuesta hasta decir, pues que esto es Santander, qué fuerte. Entonces ella rompió esa brecha y, y además es que vemos varias pautas, o sea, a partir de ella ya, digamos, aceleró y por eso inspiró tanto, porque demostró que se rompió un tabú, que se podían hacer cosas, se podía protestar y bueno, y no se podía hacer, era algo que se conseguía que se podía hacer. Ella no tuvo el éxito, la victoria de las que lo hagamos pero yo creo que sin ella y sin todo lo que la rodeó no hubieran pasado muchas cosas que han pasado yo estoy convencido y, claro, es que han pasado cinco años cuatro años y seguimos hablando de ella o sea eso ya es ya es un indicador y yo creo que vamos a seguir hablando mucho de ella y yo en ella veo muchas cosas que luego veo las que si, si hiciéramos un manual un recetario de que tiene una causa para ser exitosa o para conseguir algo yo creo que muchas ya las teníamos en, en la historia de amparo todo lo que pasó con amparo eh, y esto no es ni un dar lecciones, sino más bien es un recibirlas y enumerarlas en función de, de lo que yo viendo desde la experiencia. no Pero era yo creo que una causa para que funcione, ¿vale? Funciona, es un término así un poco. En fin, pero bueno, una causa para que consiga el objetivo que se ha propuesto eh, tiene que ser muy concreta, muy tangible. Algo muy, muy, muy del día a día, ¿no? En este caso era la, era la vivienda, en el caso del metro Tours, imaginaros, era el, el autobús, era al llegar al barrio. Eh, es decir, a veces tendemos a ciertas abstracciones, a la paz en el mundo, eh, a cambiar el modelo de movilidad sostenible de todos y a lo mejor aquí algo más concreto que se pueda hacer. Eh, creo que luego hay que conseguir conectarlo con algún valor, algún valor un poco emocional, ¿no? El Metroturso es evidente que creaba una, o sea, conectó con una sensación de abandono histórico, de desigualdad dentro de Santander, ¿no? Pues Amparo, al final, era una sensación terrible de injusticia, de atropello, de olvido de la historia de Santander, ¿no? también había una parte de olvido del, del Santander rural que pasa aquí, porque o sea, esto no existe, porque tenemos que acabar con ello, ¿no? Claro. es una lucha que sumó, es decir, no eran los mismos de siempre, de repente empezó a ampliarse, ¿por qué?, por, por el propio perfil de, de ella, por la gente que se acercó a saludarla, por sus propios entornos, que eso lo es hace muchísimo, a veces el que alguien se ha conocido suma mucho, bueno, es inevitable, eso, hablar hablar de, de Amparo, si la verdad de la paz, es, es imposible, pero la paz salió de su ámbito directo de acción, es decir, no era un desahucio como tal, era un desalojo, una expropiación, pero bueno, ahí se metieron, decidieron meterse, eh, pues consiguieron ser, sumar así más, más voces, porque recuerdo que hubo un momento en que en la acampada de Amparo había gente de muchos movimientos diferentes, incluso alguno que sé se creó desprofeso, eh, consiguieron acciones pues, llamativas, vistosas, ¿no? le amargaron un poco la, el, el verano glorioso del Mundial, se la amargaron un poco al, al exalcalde y exministro. Eh, en este caso ya os digo que no se consiguió. Una cosa en la que sí que es importante cuando hay una causa, que, y que con la paro fue bastante evidente, es tener claro la víctima y el beneficiario. ¿vale? La víctima era evidente, pero también hay que señalar al beneficiario. Es decir, esto a quién le viene bien, política o empresarialmente. Y en el caso de Amparo todo estaba claro, quién construyó el vial, qué ayuntamiento se beneficiaba de eso. Eh, vamos, yo, lo, desde entonces yo sigo cada paso que da de una forma súper obsesiva. Y, da <ríe> y dan muchos. Y dan muchos y es que no tenía darlos, entonces yo digamos que es su condena, entre comillas. En el MetroTools, pues teníamos desde el propio ayuntamiento hasta la universidad, hasta las empresas que hicieron la plataforma, etc. ¿no? Eh, creo que tiene que haber un que ahí se consiguió un mínimo común denominador. ¿Sabes? Yo creo que a todos nos habrá pasado alguna vez, eh, toda la gente que está en movimientos, en colectivos, en fuerzas, a veces se tiende mucho a buscar la diferencia, ¿no? a veces está en una reunión y, y se cae mucho en, en aquello que te diferencia. Eh, que eso consume muchísima energía y bueno, de eso seguro que tenéis todos más experiencias de las, que, de las que pueda tener yo. Pero si vas al mínimo mínimo y apuestas por el mínimo, en el caso del tú será evidente, o en el caso de la senda que está en Santiago, pues lo mismo, ¿no? Entonces, pues eso fue importante, ¿no? Es el ampliar la base, eh, una mezcla luego también de de tirar de calle, de hacer cosas vistosas, que llamen la atención, todo esto son cosas que pasaron con Amparo. Pero también una mínima asesoría jurídica o administrativa, si quieres, un, un saber a alguien cómo funcionan las cosas. Es decir, eh, hoy en día, afortunadamente, la educación ha avanzado bastante, y entonces, yo que sé, en el pilón, pues es que estaban los vecinos del pilón, pero los vecinos del pilón tenían hijos abogados, tenían hijos arquitectos, y les decían que esto no puede ser así, ya no eran los atropellos de antes, que no sabías cómo se hacía una alegación y te la comías, cuando llegaba el plan general. Ahora ya hay un poco más de formación. Eso en el cabildo, por ejemplo, les falló y lo tuvieron que atender por sí mismos, pues con Amparo hicieron un máster acelerado, lo hizo Marcos, de otra manera. Eh, pero, por ejemplo, pues eso es que en La Palla hay gente que sabe de, de, de cómo se paran desahucios, administrativamente también. Y la, esa mezcla de calle y justicia, pues y tal, sí que creo que a veces la justicia tiene un puntillo de sensibilidad a lo que pasa hacia el exterior. ¿Sabes? Yo sí que creo que hace cuatro o cinco años no había tantas, tantas causas de corrupción. ¿Sabes? Yo creo que la no es que sea una presión, es más bien una percepción de que hay ciertas cosas en las que ya te puedes meter y no tiene tantas consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que eso abrió una brecha que, que si vamos, luego si queréis enamoramos, no me había preparado mucho, pero me han salido del tirón 14, 15 victorias que hemos podido contar en los últimos 5 o 6 años. y también quería venir aquí un poco a. ...a dar un poco de optimismo, ¿sabes? Porque a veces tendemos a verlo todo tráfico... No, nombradas solamente, nombradas para que... Pues el metro Metrotus, eh, las escolleras, la senda costera, Samuel, que era pues un, un menor extranjero que le querían echar... ...la plusvalía y todo el tema fiscal en Santander, el propio plan general, el pilón, el prado San Roque, el fracking... Eh, ...una modificación legislativa para que el cáncer de mama no esté cubierto por la sanidad pública, la reconstrucción mamaria... Eh, ceses de personas supercontas en las instituciones, como Salvador Blanco y Víctor Gijón, preguntarnos delito, espacio argumosa, eh, la lucha de las trabajadoras de AOM, por ejemplo, el plan general, lo dicho, eh, y luego ya algunas cosas que son quizás más etéreas. Bueno, eh, asaminarios sobre brechas, eh, el movimiento vecinal ya no es uniforme y controlado, tenemos brechas muy buenas en Cueto, en Castilla Armira, eh, tenemos pequeñas revoluciones al alcance de nuestra mano que hace 10 años eran impensables en Santander, como la existencia de la vorágine, modestamente, la existencia del faradio. O sea, le dices a alguien que... Chico, que el hijo de una limpiadora está, un, está con un medio en pie... Eh que hace que se enfade de Santiago Díaz, de pues chico, pues seguro que pues hace 15 años, pues hubieran dicho, tú estás tonto, sabes, hubieran, y, y es... también, también cuando se pierde, se gana. Sí, pues bueno, no, bueno. a de... por ejemplo... Claro, eso soy, yo lo considero eh, antecedentes, pero, pi sí. Pierden los vecinos, pero al final han, han ganado, porque eh, su, su postura inicial eh, tu, tuvo razón finalmente, o sea, no, era, no, no estaba justificado, ¿no? Entonces, bueno, eh, todo eso te deja el descubierto que no hay una participación y no, hay, no, hay, no, no se tiene en cuenta a, a, lo, a los vecinos, que son lo que conforma la ciudad. ¿no? La ciudad se construye con los objetivos de, de muchos intereses, ¿no? eh, personales o privados, eh, hagamos Cosepsa o ministros o quien sea, ¿no? pero no se construye con la opinión del señor del pilón el señor del Cabildo, el señor del, del barrio San Francisco. ¿no? Yo creo que es importante que hay causas en las que hay gente que se va, que, es decir, hay activistas que son siempre los mismos, pero luego hay gente que se va sumando por los motivos que sea, entonces, a veces una causa que tú no le has dado suficientemente importancia, activó un activismo, ¿no? Es decir, no nos imaginamos el urbanismo Santander sin el incendio de Tetuán porque Ponilla al vivirlo se mojó y no era un perfil de alguien que se fuera a mojar, ¿no? Bueno, yo creo que conocéis la historia, es uno de esos ejemplos, ¿no? Entonces se activan y yo creo que sí que de alguna forma es intentar crear la rueda de que se empuje, ¿no? De decir, es que a lo mejor si no hubiera habido senda costera y todo lo que se movió de la senda, no hubiéramos tenido la dinámica que permitió estar un poco más activos con las, contra, contra las escolleras, por pues poner un ejemplo de dos causas en las que hay mucha gente similar y en las que se rompieron muchos tópicos, porque a mí me pareció divertido, entre comillas, ver cómo en las escolleras coincidían los ecologistas más clásicos con la gente un poco más acomodada, por así decirlo, de Santander, gente que en otros contextos puede que no hubieran, no hubieran coincidido en la vida y de repente les veías ahí en mano con mano. Yo hay dos elementos antes de pasar a Santiago que, que también destacaría eh, en el caso de Amparo, pero en realidad en todos los casos, pero el caso de Amparo me parece significado, ¿no? Es, ahora se utiliza mucho un término que es eh, la lucha situada o el conocimiento situado, ¿no? es decir, lo cercano, lo que decía, eh, digamos, la forma sofisticada de decir lo que decía Óscar, ¿no?, de, de no, no, las causas, no las causas universales sino las causas situadas, yo quería destacar en el caso de Amparo no todo el mundo conoce la, el relato de lo que ocurrió ahí. Pero es muy interesante como el, la primera gente eh, eh, externa a la familia de Amparo que se moviliza, que la acompaña desde una lógica de cuidados, eh, son lo, los chicos y chicas que estaban en el único centro social ocupado que hay en, en Santander. Eh, que está muy cerquita de, la, del, de lo que era la Casa de Amparo, y, y eh, son los que prenden la mecha desde una óptica de los cuidados, es eh, súper interesante. Eh, no arrancaron desde una óptica de, de la manifestación pública, que luego sí, sino del acompañamiento a esa persona que era su vecina. Y ahora tú eres nuestra vecina y mereces nuestro acompañamiento, ¿no? Y, y mereces que pasemos por la mañana a ver cómo estás. Y, mereces que... y, y ese tema me parece fundamental porque muy poca gente sabe que por ahí empezó la cosa. O sea, por ahí empezó esa, esa movilización y después se sumó la paz y otra gente, pero, pero ellos la empezaron. Y de hecho es muy significativo que en las marchas que se hacen anualmente en Recuerdo de Amparo siguen siendo ellos y ellas los que las impulsan y los que están ahí, ¿no? Llueva, no llueva, los demás podemos acompañar, pero ahí están. Y el segundo elemento que quería destacar es que. Lo que ha planteado Oscar, de, de quien hubiera dicho que el faradio era posible hace 15 años, eh, la existencia del faradio y del Diario.es, digamos, de unos medios que, que, que no están tanto en la, en la... El faradio claramente no está en la narrativa oficial, ha permitido visibilizar causas y ha permitido que los otros medios más convencionales tengan que sumarse al carro cuando ya se les ha salido las manos. En muchos de los casos que vamos a tratar hoy, al principio, eh, el, el, el diario Montañés o las grandes emisoras de radio estaban calladísimos, hasta que la cosa era tan grande que no han podido callarlo, ¿no? Eh, y de alguna manera lo han tenido que tratar. Así que, también destacar como la importancia de que haya medios independientes para que esas luchas sean acompañadas y tengan visibilidad. ¿no? Yo quería preguntarle a Santiago y conectar, lo hablábamos antes, eh, en el caso de Cueto, eh, la historia de vecinos y vecinas organizadas viene de muy atrás, como en el caso de San Francisco como en otros lugares de, de, de Santander, pero en el caso de Cueto ha vuelto eh, a, a ser como la, la brecha, ¿no? desde la senda Costera, el Catastrazo, eh, ahora el Metro Tours, eh, la vuelta a rearmar ese tejido, ya hablábamos antes de cómo a pesar de que el estado de bienestar y, y digamos, la cierta comodidad ha roto las, las las costuras de ese tejido comunitario, se está tratando de reconstruir, o se está reconstruyendo, ¿no? con todos los riesgos que tiene. Bueno, a mí me toca representar el valor y defender el valor de lo colectivo. ¿no? Eh, estamos en... representar la Asociación de Vecinos de Cueto, eh, que es algo que surge no ahora con, con el Metrotus, eh, como ha dicho Paco, sino surge ya hace muchos años, muchos, muchos años, sino eh, podemos hablar de, de hace 50 años. repasando un poco la, la cronología, pues en 1878 los vecinos, por ejemplo, de Cueto se organizan y crean una sociedad de socorros mutuos, eh, ¿Qué quiere decir? Que, que había lagunas de, de necesidades en, en, la, en la sociedad, en, en el conjunto de los vecinos, que había que poner a funcionar, ¿no? Eh, la solidaridad y tal. entonces se crea como una caja de pensiones porque no había una cobertura social en el barrio, ¿no? Yo creo que es el, el arranque de entender el mundo cómo funciona. Eh, sigues avanzando y encuentras que, que, que se dan cuenta que los eh, eh, Cueto era una zona aislada, muy aislada de Santander, y en 1965, más o menos, digo fechas, pues, para situarnos en qué momento se generan cosas colectivas de, de, de mucho valor, ¿no? Eh, se crea el Patronato Domingo Camus, que tiene por objeto eh, crear una escuela de oficios y talleres, que acaba siendo un centro de bachiller, ¿no? eh, Se crea una fundación que hoy, hoy día, o sea, 50 años después, esa fundación sigue teniendo valor de lo colectivo, porque, bueno, se imparten en ella formación profesional de primer grado, incluso el patrimonio del que dispone la fundación, concede becas a los alumnos, o sea, es el esfuerzo de nuestros abuelos por, por facilitar eh, un, unos eh, recursos mínicos, mínimos educativos a sus, a sus hijos y que salieran de, ese, de, esa, de esa diferencia social que les había, que les había establecido el, el lugar. ¿no? Entonces, bueno, se pone en valor eso. ¿no? Eh, si sigues avanzando, pues surgen otros proyectos. La gente se da cuenta de que eh, estamos en un sistema de salud precario. Entonces, eh, hay los primeros pasos para... ...para demandar en el barrio el, un, un centro médico, un, centro, un ambulatorio médico... ¿no? ...y entonces eso da lugar a crear también una cobertura legal... ...que va a ser la futura asociación de vecinos... ...hablamos de 1975, en plena época ya de transición en el que no solamente esto está sucediendo en Cueto, ¿no? hablar de Cueto es demasiado arrogante, quizá sucede en el barrio San Francisco, sucede en el barrio Pesquero, sucede en Tetuán, eh, también hay que recordar que todos estos movimientos surgen por un compromiso social muy importante de la iglesia, que es la que de alguna manera ha obtenido esa formación para... Para entender cómo, cómo, tiene que ser, cómo tiene que ser el futuro ¿no? y avanzar. ¿no? Y entonces, bueno, todo eso a, a, a los vecinos a contribuir entre todos, a encuentro, a aportar económicamente, a aportar trabajo para construir un ambulatorio para construir una estructura, una estructura social que va a ser la futura asociación de vecinos, que es la asociación de vecinos, que puede a, a la vez hacer más cosas. Ahí se descubren otras carencias, se descubre que, que la ciudad, que. Eh, Santander como ciudad está lejos eh, va, eh, hay un dicho que sorprende mucho a la gente es, no, es que voy a bajar a Santander pero si vivo en Santander ¿no? yo, yo soy de la ciudad, yo soy de Santander pero estoy en el, en el extraradio en, en el 77 eh, seguíamos tan lejos de, de la ciudad como que solo había una, una, una línea privada o sea la la ciudad no estaba estructurada con un servicio público de transportes, que es fue la consecuencia de este año pasado. ¿no? Entonces los vecinos se plantan y dicen hasta aquí, a esta empresa privada, que me cuesta el billete dos veces más de lo que me cuesta el transporte público y yo estoy pagando mis impuestos, hasta aquí. Voy a presionar a, a, a, la, a, la, a, la, a la propiedad de, de la empresa de transportes. En el 77 se organiza un boicot a la empresa, eh, colabora todo el pueblo, se, se, se, se obstaculiza el autobús, no, no se le coge, el autobús sube y baja vacío cada viaje, los vecinos unos bajan, bajan a otros, o sea, los vecinos se organizaron se organizaron y entonces fue eh, el, el, principio, el primer paso fue que el, el propietario el, eh, accedió a todos los beneficios, eh, sobre todo económicos, de billete que tenían los, los sistemas de transportes públicos de, de la ciudad Y con el tiempo eso dio lugar a que, que, bueno, pues que el servicio público absorbiese eh, el, el sistema. ¿no? En, en el 78 se inauguró el ambulatorio y sorprendentemente eh, esa, esa acción que los vecinos tomaron para como para su beneficio personal, se acaba de convirtiendo en la estructura ramificada del Servicio Cantador de Salud porque el, el, el, el cutre ambulatorio de Hueto, que a mucha gente le daba vergüenza porque era humilde, austero, eh, la sala de pediatría, habría que porque eran bebés los que entraban, había que entrar de medio costado, pues, pues eh, eh, eh, acabó siendo el centro de salud hasta Reina Vitoria, era el centro de salud del Sardinero, o sea, porque no había, no había estructura de salud. ¿no? Eh, bueno eh, la, la, la historia de la ambulatoria también tiene sus consecuencias, en un momento determinado evidentemente ya hay una programación, se crea un supercentro de salud en el Sardinero e inmediatamente se cierra el, el, el, el, el ambulatorio de Cueto. ¿no? Bueno, se supone que tal. Pero claro, has dejado a la, a la gente que le había, había luchado por él en, en la situación de edad que más lo necesita sin asistencia médica. Y ahí hay otra revolución dentro del barrio, es sobre lo común que me cierran el médico y tal. Entonces, bueno, pues en una pelea de casi dos años el, el centro de salud se, se, se reabre. Ahora funciona como consultorio médico, tristemente, tres días a la semana, tres horas al día, pero bueno, funciona, ¿no? Y entonces, y cubre una necesidad social de una parte de la población de muy avanzada edad, que son los que de alguna manera promovieron ese trabajo común y lo entienden. Por eso, bueno, pues los vecinos, antes decías que éramos muy mayores los que estamos aquí, pues son los vecinos que han luchado y que han sentido que esforzar en conseguir ese, ese trabajo. En, en esas mismas batallas tenemos otras, tenemos alumbrado, como que, que no teníamos alumbrado público eh, por nuestras callejas, ni siquiera eran calles que no estaban asfaltadas y bueno, pues hay imágenes de, de 1980 más o menos en el pleno del Ayuntamiento de Santander encendiendo velas, eh, que, por cierto los que bajaron, yo no estuve porque era más joven, pero alguno de los que hay aquí estaba <risa> con la vela y, le, y, le, y les echaron del pleno, o sea, les, les encendieron una vela... Eh, para reclamar tal, pero fue efectivo, porque al cabo de, de muy poco tiempo eh, se, eh, se inauguró el, el sistema de alumbrado público, con sus limitaciones también, pero se inauguró, ¿no? Eh, alcantarillado ha sido otra gran pelea, que, que, porque no había alcantarillado público ni... pues, eh, los aguas residuales iban a pozos, a pozos negros, no había una conexión de a la red y tal, y bueno, eso es otra pelea. Hay una pelea también importante cuando que, que, que, que la que ya te das cuenta, que te, te obliga, y algo que hemos comentado también, a, a todas las luchas o, o, o demandas que, que estableces, te intenta ser un técnico, o sea, tienes que ser arquitecto, tienes que ser abogado, tienes que ser eh, eh, también dotes de literatura para saber contar lo que, lo, que, lo, que te, lo que te está sucediendo. Y fue en un momento determinado que el Ayuntamiento de Santander, eh, siendo Gonzalo Piñeiro alcalde, intenta ampliar el campo de golf hay en, en la finca de Mataleñas a 18 hoyos. ¿no? Eh, para, para ello, previamente unos años antes, había cerrado el camping público que había en, en la zona de, de Cabo Mayor, eh, le cerró, eh, empezó a construir un campo de prácticas de golf, pero no era esa su intención, sino era hacer un campo de 18 hoyos y coger toda la zona. ¿no? Eh, bueno, los vecinos nos dimos cuenta en ese momento, ya empezamos a hablar de planes generales de la época, eh, Cumplía el, el área 21 eh, en el que se especificaba claramente cuáles eran dotaciones, servicios, eh, áreas deportivas y tal, y ya el actual campo lo había superado todo. Entonces, bueno, pues tuvimos que ir a los tribunales. <risa> Una asociación de vecinos con unos ingresos eh, limitados, eh, fue capaz de gastarse más de 500.000 pesetas de, de, de mil, mil, no, 90, eh, mil, no, 1992, 93 por ahí, 95, por, ahí, por esa zona, eh, nos fuimos capaces de gastarnos más de 500.000 pesetas en demandar al Ayuntamiento de Santander por incumplimiento del plan general. Eh, el Ayuntamiento construyó ese capo de golf, eh, el, el campo de prácticas de golf en, en las antiguas instalaciones del camping, pero no llegó a ejecutar el, el tal hasta que no hubo una sentencia y no le reabrió hasta que no hubo una sentencia judicial en la que nos echó de, de, de, de la demanda porque nuestros estatutos, que, de, de, estatutos como asociación, venían de la época de la transición en la que te tenías que decir que eras eh, cultural y, y tal, no, no tenías un apartado crítico, social o urbanístico o tal, y entonces se encontró ese recurso para sacarnos fuera. ¿no? Si, si Luis echó un la demanda de una persona única, personal, hubiese estado ganado porque el, el proyecto incumplía el, el plan, ¿no? pero, pero bueno, eso, eso en ese momento fue, fue muy didáctico y bueno, pues yo creo que todos aprendimos aprendimos bastante ¿no? eh, eso en cuento, eso cuento y luego ya viene, saltamos a la época moderna aquí yo creo que hay un impasse eh, hay un impasse en, en, en la sociedad, vivimos en ese mundo placentero que nos vendieron de comodidad, de que, de que todo va funcionando, que todos somos felices, que eh, nos sobra trabajo, nos sobra esa energía, nos vamos de viaje, <risa> vacaciones eh, a la playa, eh, todo. Tan, es, vivimos en la sociedad del bienestar y, y, y, y, y, y el mundo se relaja. Y sucede también una cosa, que los, las, los, eh, los, las asociaciones empiezan se dan cuenta que tienen tienen bastante, no peligro, no, no sé si es peligro, eh, interesa más que estén controladas que que, que tengan la libertad de opinión, de que, de que creen, de que aporten, de que hagan esfuerzos por, por hacer participar a las personas. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, realmente eh, pues, pues un grupo de los, eh, las personas que estábamos ahí nos fuimos eh, relajando. ¿no? Eh, al cambio, se, se, se están ofreciendo otra serie de cosas, que también antes lo hemos comentado, eh, pues en los barrios, eh, no solamente en Cueto, se están ofreciendo mucho lo podríamos llamar así, como estereotipo también, circo pandereta, o sea, vamos a hacer que seas feliz, vas a tener las mejores fiestas, vas a, a tener encuentros tal, te vas a visitar periódicamente y tal, pero, pero no hay una, una dinamización social ni cultural, eso se, se pierde de, de, de, de, de, durante un años ¿no? Eh, esto explota en un momento determinado, y, y no es yo creo que no es, hay, hay más cosas, antes que Amparo, y, y, y cosas de estas, eh, eh, ahí la Alameda de Oviedo, que hay un plante importante de, de los vecinos, hay aquel eh, Castilla con con el Carbón, que, que marcan un ritmo, el parking de eh, el vial de Amparo, eh, la gran estructura de las plataformas desahucios que pues yo creo que han cogido un protagonismo muy importante para, para la demanda de la justicia social. ¿no? Y, y luego ya, bueno, pues ya sí que Amparo, estoy de acuerdo también que es un punto de inflexión, que se da que surgen muchas cosas al mismo tiempo, surge el Pilón, surge el Plano San Roque, surge la Senda Costera, que es una agresión medioambiental, y entonces eso ya... Eh, es un punto de inflexión el que ya me está preocupando algo que ni siquiera veo o sea, es, es, es, eh, nos está cambiando la conciencia medioambiental y, y, y, y me están dando en el paisaje que, que, que me gusta del que disfruto ¿no? y entonces, bueno, ahí realmente eh, fue una agresión total que, que, que nadie quería asumir una obra sin control solamente por, por, por obtener un terreno eh, que, se, que, que se iba a disfrutar para un proyecto más ambicioso que era el, el Parque Litoral Norte, y un, um, volvemos a la construcción nuevamente de una ciudad cidílica con un campo de golf, con unas infraestructuras, con unas urbanizaciones, algo que, que, que realmente los vecinos no demandan, sino si quizás lo están demandando otros eh, otros conjuntos de, de intereses eh, económicos de la ciudad, pues para, para hacerla. Eh, eso que leíamos, eh, no sé si era ayer antes de ayer el motor de, de la economía no el, la hostelería es el motor de la, de, la, de la economía y hay que acabar los espigones, por ejemplo que leíamos le en la sí. prensa como titular ayer y que hoy la, desde la alcaldía se, se felicita que, que los hosteleros tal, eso pero pero ese, ese, ese arriesgar esa gallina de los huevos de oro pues al final lo que hace a la gente es que yo no quiero eso o sea, yo lo que quiero es disfrutar de mi paisaje como, como es y como está, y de una manera natural, y entonces ahí arranca la senda costera, que realmente eh, fue un pulso muy grande en, en, en tiempo y en, en, y en lucha, o sea, eh, eh, ahí el aprendizaje que habíamos tenido anteriormente con, con, con el campo de golf, lo llevamos allá al extremo, o sea, ahí eh, recurrimos al, a, al defensor del pueblo, recurrimos a, eh, nos personamos en... En, en, en, el, en el Ministerio de, de Medio Ambiente eh, eh, nos dirigimos al Ayuntamiento de Santander eh, bueno, utilizamos todos los recursos que teníamos a nuestro alcance para que para que aquello tuviese visibilidad, pero, pero de una manera eh, sonora, pero organizada y, y, y, y con mucha cabeza yo creo que que los, los éxitos de las cosas que, que, que se emprendan tienen que, que hacerse con, con la razón, ¿no? eh, si, si de, van otros derroteros de, eh, muy diferentes, eh, no, pierden, pierden, pierden la identidad, ¿no? pero, pero todas las luchas que de alguna manera se han planteado en cuento, se han planteado desde, desde, el, desde el conocimiento de la razón, de la, desde la justificación ¿no? y desde, desde la responsabilidad. Vamos al Catastrazo, que era una agresión motivada por el, por el, el nuevo plan general, en la que decía que, que mis terrenos que eran prados, que encima estaban eh, eh, dentro de, de la protección del plan del litoral, Tenía un beneficio económico, no sé qué, y entonces mi catastrazo se multiplicaba por 800. Mi, el catastro se multiplicaba por 800. Como consecuencia, iba a tener que pagar un IBI sin tener posibilidad de hacer nada con ese terreno, porque nadie le iba a comprar. O sea, sí, yo simplemente le tenía que, que mantener en buen estado para que luego viniese obsesa y construyese allí una urbanización o un campo de golf. ¿no? Eh, explota la cosa con el Metrotux y y todas tienen yo creo que todas las todas las eh, historias catástrofes senda Pro eh, San Roque Pilón plan general to, todas tienen una cosa en común para, para hacer, haber saltado a mucha gente que nos han tocado nos han tocado y, y cuando te tocan te duele ¿no? y, y, y cuando te tocan y te duele en, en, no duele por ideología o sea duele duele porque te duele porque te, duele porque te han agredido y, y no y, y, duele porque es, porque es tuyo porque es tuyo ¿no? porque yo... Cuando os escuchaba hablar de la senda costera eh, pues yo veía el gran apego a esa zona que teníais todos los de allí es decir, eh, pues no es mi barrio, evidentemente pero sí que, oía, sí que os oía, ¿no? Cuando hicimos, hicimos una vez una ruta con vosotros, con los vecinos de grupo y nos contaba toda la gente historias que tenían allí como, es que cada", a mí me, me fascinó, me pareció súper interesante, ¿no? Decían en cada cala, se ponía un grupillo de amigos cuando éramos críos luego se iban juntando, se intercambiaban y cuando se hacía de noche iban llegando a casa le contaste a una, una señora. Y si hacía muy noche, pues cogía una y nos metía a cenar a casa porque en un pueblo un niño es el niño de todos, ¿no? Entonces, claro, son un montón de historias conectadas a tu vida, son tus recuerdos, con lo cual, claro, tocan eso, es que están tocando una parte de tu, de tu memoria al final. Eso es un ataque, una versión brutal. O sea, puedes verlo como una obra, pero también como una amenaza a tu, a tu propia identidad colectiva. Y luego cierro con algo que, que ha pasado desapercibido, pero que nosotros en un momento determinado hemos dicho, ¿no? que es una ley de espectáculos, o sea, y bueno, no, es, no es si la ley, sino esto el conjunto, y lo estábamos comentando ahora también un poco cuando estábamos preparando eh, el día de hoy, eh, las asociaciones nos están eh, obligando a ser eh, profesionales de todo, <risa> jurídicos, administrativos, sobre todo administrativos, ¿no? Eh, tenemos que cumplir con con una ley de protección de datos. Ahora, bueno, los registros tienen que ser vía electrónica. Bueno, algunos, a nosotros nos obligan a hacer vía electrónica y me enteró ayer que todo el mundo lo puede todavía dejar en ventanilla, pero bueno, nosotros no, pero bueno, tenemos firma electrónica, nos hemos modernizado. ¿no? Eh, hay más cosas, eh, eh, ley de transparencia y, bueno, la ley de espectáculos. Y la ley de espectáculos para nosotros ha sido un gran lastre. Eh, porque tuvimos que decir que no. En un momento determinado, eh, alguien tiene que decir que no a lo que suceda. Eh, pues el gobierno de Cantabria aprobó una ley en los sitios como Cueto, como Monte, como bueno, incluso muchos barrios, o pesquero, se organizaban pequeñas fiestas eh, que más que la fiesta era la entidad del barrio, de conexión, de unos días, de, de, de intercambiar, de gente que ¡Oh! regresaba al entorno aunque las fiestas bueno locales se deriven luego en otras cosas botellones o no sé qué pero la gente que lo vive desde desde dentro lo, lo vive como que es un momento de encuentro pero cuando te obligan a asumir unas responsabilidades incapaces de, de asumir pues tienes que decir que no y bueno ahí ahí tenemos un punto de inflexión en el que en el, que, eh, el eh, los que dirigen intentan dividir al, eh, dividir el sistema Eso ha sido nuestro nuestro punto débil no eh, intenta dividirnos eh, eh, casi el enfrentamiento. Eh, ¿qué, prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Que tu pueblo disfrute una semana de fiestas si y no eres capaz de dárselas porque no tienes valor de firmarlas? ¿O prefieres que tu pueblo viva socialmente, eh, se desarrolle culturalmente, forme parte de ese, de ese eje de, eh, que, que, que trazan en Santander, el eje cultural ese que no llega nunca a la periferia? y que si, si tiene que llegar le tiene que enlazar a los vecinos para que lleguen, pues yo, yo quiero, yo estoy defendiendo y viviendo que quiero el, el, ese, esa parte de la ciudad, esa asociación que conecte a los vecinos con, con, el, con, el, con el mundo que crece en el centro también, ¿no? y, es, y eso al final es el metrotubus, es todo lo que, lo que en las asociaciones eh, peleamos. ¿no? Yo, yo quería preguntarle a, a Santiago, quizá ha habido un exceso de delegación, quiero decir, eh, los vecinos y las vecinas, igual que la sociedad en general, han delegado demasiado en, en el Estado, y cuando digo el Estado digo el Ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria, el Gobierno, y han perdido autonomía es decir, antes en los barrios eh, había una capacidad de autoorganización primero porque había necesidades pero luego porque había una decisión de hacerlo, punto eh, ahora los centros cívicos los construye el ayuntamiento y decide qué se hace y qué no se hacen ellos eh, todos los, tratan de cooptar todos los espacios y al final la asociación de vecinos solamente es una especie de interlocutor para validar, ¿no? cuando dice la alcaldesa no, hemos hecho consultas en todos los barrios es, hemos hecho una conferencia y, y la, al haberla dado ya decimos que hemos consultado ha habido un exceso de delegación y quizá hay que recuperar autonomía en, en, en lo que se organiza, en lo que se programa, desde la cosa más cultural hasta la cosa más política? Yo creo que sí, ¿no? yo estoy convencido de que hay que recuperar la autonomía total de, de los barrios, yo no hablo de Cueto, hablo en general, de que la gente se reúna para opinar, de que la gente proponga, de que la gente demande aquello que realmente necesita, eh, sobre todo a nivel cultural. ¿no? O sea, yo creo que los barrios tienen una, una laguna muy importante a nivel cultural, O sea, los centros cívicos concebidos como están ahora, eh, bueno, son centros deportivos y de ocio. O sea, eh, es el baile de salón, zumba, pilates y yoga. ¿no? Eh, igual hay una clase de pintura, pero poco más. Bueno, me está hablando refiriendo a un puerto, ¿eh? Mientras, no, no sé en el, en el resto de la ciudad eh, los centros son parecidos. Son parecidos ¿no? Yo creo que hay, hay que crear espacios para para esa persona que tiene una inquietud musical o literaria o tal, que la pueda compartir con los demás. ¿no? Eh, bueno, tengo que decir que nosotros llevamos dos años, o sea, nosotros llevamos dos años en, en la asociación de vecinos porque eh, nos, nos, el, el barrio se vuelve, que no fue el barrio porque fue en la senda costera que tuvimos que constituir una, una asociación para darle entidad jurídica porque no nos dejaban personarnos en ningún sitio y nos tuvimos que convertir como asociación eh, bueno eh, la gente que quedó de, de Cueto decidimos que era el momento de, de ese, esa inercia que habíamos cogido realmente aportar algo a, a, a, al barrio y volver a recuperar el, el optimismo de una asociación de vecinos ¿no? y, el, y el trabajo de una asociación y llevamos dos, dos años. En esos dos años eh, hemos creado una, una inercia bastante, bastante positiva, también en los que tengo que decir que, que la vorágine en un momento determinado eh, organizó una actividad, una surada poética, y nos propuso hacer en Cueto, eh, los, eh, eran los, los primeros meses quizá de, de nuestro funcionamiento, un taller de, de poesía, de poesía crítica. Y bueno, aceptamos, mm, yo con muchas dudas de, de, de si era el momento de, de poder hacer eso, pero sí, participó un número de gente, no sé ¿Sí? si fueron 15 14 sí. personas, y bueno, pues a partir de ahí hemos continuado. Hay visto que está por ahí el alma, el alma de la compañera el arma de, de, de la inercia de, de la palabra y la escritura y, y bueno, hemos mantenido, hay un, un, un club de lectura, eh, hay gente que participa eh, y nos sorprende que cada día eh, hay una novedad nueva o alguien, como antes de ayer, una persona que nos pide, que, que se externa a nuestro entorno, presentar un libro a nuestro entorno ¿no? Eh, se han presentado varios libros, eh, hay debates tal, hay proyectos que, que, que se quieren hacer eh, a corto plazo de, de, de, de literatura, hay gente que, que quiere contar su experiencia, como, como este, este viernes eh, unos vecinos que, que les encanta hacer viajes de mochilero, no viajes organizados y tienen un viaje ...para recordar de Jordania y nos le, nos le van a presentar... ...y entonces has creado esa secuencia de gente que tiene algo que contar... ...y quiere contarlo y otros que lo quieren escuchar... ...también hemos conseguido eh, en esa inercia de barrio que es lo que hay que forzar... Salir a ese eje cultural y el, el sábado pasado visitamos el Museo del Cantábrico, que hasta la chica que nos explicaba eh, la exposición de papas cartográficos se quedaba asustada de que los vecinos de Cueto bajasen al, al, al museo, ¿no? Pero es así, si tú lo ofreces la gente, eh, la gente puede, entiende que, que participe. Eh, por contra puede haber alguien que, que dice que estás perdiendo el tiempo, evidentemente, porque lo que le preocupa es que suene o no suene la alcantarilla o que la señal de tráfico esté derecha o, o esté inclinada o tal. Hay otros temas que, que preocupan y eso es una lucha que, que, que estamos viviendo ahora y yo creo que la habéis visto también en prensa, que es el olvido que tiene el norte de, de la ciudad. Bueno, que le, que le tiene el norte de la ciudad tiene un olvido desde hace mucho tiempo, pero tiene un olvido visual que es denigrante, ¿no? que son las escombreras estercoleros eh, que, que hay por toda, por toda la costa, que el Ayuntamiento tapa, que Consejería de Medio Ambiente tampoco interviene, que el seprona tampoco interviene, y bueno, que, que está en manos también ahora mismo de, de los barrios, no solamente de Cueto, de Monte, que tiene mucho empeño en, en que eso explote, de que, de que bueno, pues que es que, ahí se juntan muchas cosas en este, en este tema, una conducta social impropia ¿no? y una responsabilidad del que, que lo deja allí y tal pero también hay una irresponsabilidad del que tiene que, que prever que eso no suceda ¿no? Y entonces bueno yo creo que esa es la, un poco la, la, la lucha que tiene muy pinta que tiene un colectivo y yo creo, eh, creo en la defensa de lo común o sea eh, estamos en esto todos los que ahora mismo estamos en la asociación de vecinos te cuento en concreto porque creemos que colectivamente se pueden hacer muchas cosas, se pueden, ya no ganar, se pueden, podemos mejorar. Ganamos cuando disfrutamos aquello en lo que creemos, pero son triunfos que te eh, arreglan el alma. ¿no? En fin. Sí, yo creo que hay victorias que no, no son mediáticas, que no son eh, fruto de conflictos, sino que son fruto de ese tejido eh, pequeñito cotidiano. ¿no? Yo quería hacer, antes de, de hacer una pregunta a Óscar, una matización. Decía, decía um, Santiago, eh, con razón, y también lo decía Oscar de alguna manera, en buscar los puntos de confluencia, y decía Santiago, bueno, no, no hay ideología. Solamente señalar si una cosa que me parece curiosa hoy, y nosotros lo reflexionamos mucho aquí, y es que el, el poder sí tiene ideología, y la, las empresas tienen ideología, o sea, no, no hay nada sin ideología, es un mito. Es divertido cuando los políticos echan en cara que hay una huelga ideológica, ¿no? O política, o no, lo del metro. Tú se está politizado, decían, ¿no? Pues claro que está politizado, la vida es política. Eh, no significa que sea de un partido político, significa que tiene una actitud política. La defensa de lo común es una actitud ideológica, y es lícita. Otra cosa que es cierto que en estos tiempos que corren, pues a veces la tenemos que camuflar, ¿no? Quizá como estrategia, ¿no? Eh, pa parece que lo emocional funciona más o tal, eh, con el Metro Tú, la historia de la señora que no podía hacer el trasbordo en, en los intercambiadores infames y tal vía más que cuando decías, no, es que el modelo de ciudad no es ese, que es absurdo, ¿no? Si explicabas si el modelo de ciudad parecía peor, entonces como matizar eso que, que es importante. Y ya antes de abrir el turno como, como con, con las personas asistentes, primero agradecerle a Santiago esa, esa eh, historia desde el siglo XIX, ¿no? Porque eso nos, nos ancla al territorio, ¿no? O sea, esto no es nuevo, no hay ningún efecto mágico, sino que viene de atrás y viene de una... De una de un aprendizaje colectivo, al final eso va quedando, ¿no? En, ahí hay como un ADN en el, en el sustrato, ¿no? Sí, hoy, hoy como un dato curioso, ¿eh? Hoy un vecino de Cueto, tenemos una sesión con otra cosa que sucede hace 500 años en Cueto, que es, eh, eh, es la primera vuelta al mundo que inicia Fernando Magallanes y acaba el cano, ¿no? Y entonces la historia dice que regresó una nave y 18 personas, 18 marinos. ¿no? Bueno, por lo visto regresó uno más porque era un indígena que regresaba también en el barco, pero como no tenía domiciliación social, no cuenta por lo visto, pero había uno, eran 19, ¿no? eh, Uno de ellos era de Santander, Juan de Santander, que yo no sé si lo habéis leído en los medios de comunicación. Eh, a nosotros nos parece importante, porque no solamente de Juan de Santander, que era del lugar de Cueto, o sea, que, que nació en Cueto. ¿no? Hoy un compañero de Cueto, que bueno, hay varios que, que han estado investigando, hemos hecho en esta secuencia histórica y cultural también bastante recorrido, ¿eh? tenemos bastantes, bastantes datos y hemos pedido a diferentes administraciones que, que lo sitúen, porque nos parece importante, solamente 18 ciudades en el mundo pueden presumir que tienen un marino que dio la vuelta al mundo, que fuese un grumete, como era nuestro caso. ¿no? Y entonces, bueno, hoy un vecino, en esa preocupación y anhelo cultural que se ha establecido, en el CEP de profesores daba una, una, una conferencia que, que era su, su segunda vez que la impartía. ¿no? Todavía estamos esperando que el Ayuntamiento de Santander reaccione porque esto es, es empieza, el viaje empieza el, en agosto, salen, parten de Sevilla, pero el 20, 22, de, 22 creo que es de, de septiembre salen de Sanlúcar de la Rameda, 20 de septiembre. Soy a veces malo con los números. Eh, y entonces ahí empieza, empieza la aventura. Tardan tres años y regresan a otra vez a san Sanlúcar un 6 de septiembre, tres años después. ¿no? Entonces nosotros creemos que es una historia para contar, eh, que es una historia que que crea pozo también en la sociedad, o sea, como un, un, una persona de, de Santander se, se traslada tras Sevilla, se embarca hace 500 años en una aventura y regresa con éxito y seguramente cambia y transforma eh, su vida y la, de, y la de su entorno, ¿no? Y seguramente estaba erradicado en, en tu pueblo, ¿no? En, en, entonces, bueno, pues estas cosas son las que unen, ¿no? Y, y por las que luchamos también. Pues si esperas algo del Ayuntamiento de Santander, eh, sigue sentado, que con suerte. No, una última pregunta, Oscar, antes de pasar. Eh, hay, hay como un déficit. Yo cuando leo o escucho los medios de comunicación, eh, yo he llegado a Santander, no, no, no sé esta ciudad, eh, y parece como que todo ocurre en, en 12 calles, ¿no? O en 8, o en 9, no sé. Eh, Hay una falta de, de ir a los barrios para contarlo. Es decir, no solamente cuando los barrios vienen al centro a manifestarse. La manifestación del Metro Tours obviamente trae el grito de una cantidad de barrios a... Um, al centro, las concentraciones que se en la plaza del ayuntamiento, pero yo veía algunos medios, y era como un safari, ¿no? Veían la pancarta de Peña Castillo, ¿no? Entonces iban, hombre, gente de Peña Castillo, ¿no? Gente de cueto, era, era como una rareza, era como si hubiera venido gente de vuelvo a manifestarse aquí, ¿no? Es que Santander es dentro de las muchísimas particularidades que tiene Santander, yo también tengo que decir, yo soy santanderino de primera generación, lo cual me, me considero un santanderino súper puro es decir, no, no tengo en necesidad, soy el primero de mi familia de ser de Santander eh, y era una cosa que siempre he percibido eh, que en Santander falta un relato de ciudad no lo hay, es decir eh, tú abres el periódico de referencia en Santander y no sabes cuál es el tema de debate de la ciudad no sabes qué es lo que más preocupa, más allá de un Mínimo costumbrismo y una mínima referencia al paisaje, minimísima, por otra parte, eh, en Santander yo creo que, yo por ejemplo, yo, cuando, yo crecí en Juan 23 que es un barrio súper despersonalizado, es una pasada, es un barrio en el que yo durante 20-25 años de vida no vi presencia de nada del ayuntamiento ahí, recuerdo que años después fui a una charla en Eureka en la que empezaron a hablar un proyecto... De que se habían estado varios creadores en Ureca, empezaron a contarme historias de mi barrio, que yo desconocía, que si en la parroquia eran las soblatas y tenían ahí las presas de la guerra civil, que si Rousseau estuvo ahí en un jardín, <risa> en mi barrio, ¿vale? Ese tipo de cosas, que si había una empresa química, que si eran prados, todo eso yo lo conocía porque nadie me lo había contado, porque no había referentes, porque estaba el barrio despersonalizado. Yo creo que en Santander una cosa que pasó es esa falta de relato común que afecta a no tener... ...referentes comunes, colectivos... Eh, ...desde... eso se ha perdido... O sea, ...hay que construirlos... ...lo sabido, se ha perdido... ...quiero decir, yo, ahora, yo muchas veces lo he pensado... ...¿quién es el, Santander, el santanderino más conocido, más querido? Eh, ...no porque sea famoso a nivel nacional... ...sino de aquí... ...pues en su diálogo Alberto Pico, desde luego... ...ahora mismo puede que esa figura sea... ...Chema Puente, por tener un himno tan sentimental... ...no, no sabría deciros, o sea, me, me, me cuesta tener este debate... no ...me salen muchos santanderinos conocidos... ...por temas, digamos, no pero no tal... Eh, y lo que veo es que durante, sí que ha habido en los últimos 10, 15, 20 años, o sea, una desconexión tremenda de la ciudad. O sea, yo recuerdo haber visto muchas urbanizaciones con vallas, con puertas, eh, patios cerrados, es decir, eh, se cerraron, los, se privatizó la ciudad, eh, el barrio Torúa. De repente los vecinos se desconectaron de la ciudad, eh, auto, y no era un tema de autogestión siquiera, que podríamos decir. Y yo creo que esa estrategia ha sido muy positiva y eso ha hecho que pues eso, muy positiva para, quiero decir, para ciertos intereses, evidentemente, ha hecho que, que no supiéramos nada unos de los otros que, pues eso, para mí, de verdad, yo que he crecido aquí tal, yo viviendo en el centro, pues Cueto era una, un gran desconocido para mí, que estoy descubriendo ahora y estoy, o sea, me gusta mucho la historia que hay detrás, ¿no? Eso tiene mucho origen en, en el incendio, pero luego tiene mucho origen en cosas que han ido pasando después, entonces yo creo que, que sí que falta relato común, Falta respeto a la identidad local, eh, pues eso, yo no sabía que la calle del Monte se llamaba porque ahí venían a fichar los vecinos de Monte cuando bajaban al centro de Santander, al mercado de la Esperanza. Se llama así la calle del Monte, por eso la CECAF, la antigua sede de la CECAF, el meteorológico, era porque porque tenían que pagar allí un impuesto las, las señoras, ese tipo de cosas, el Santander rural, que existen. Yo de eso, no eso lo desconocía. Y de ahí. Pues, pues me, me ha recordado una que se me olvidó apuntar, que nos, en un momento determinado eh, rehicieron el callejero. En... En, el, en la ciudad, sobre todo en la periferia, no, no había calles, había barrios. Sí. En cuanto era el barrio arriba, La Rochela, Fumoril, y de repente un día oh, eh, hay que hacer un callejero porque hay que renumerar y todas las calles, hasta la más sencilla y estrechita y sin asfaltar, tiene que tener un nombre. ¿no? Y entonces, bueno, esto se encargó a una empresa, seguramente de fuera de la provincia, y cogió nombres de aves, nombres de tal, y las, los tiró así, como en el ajedrez y tal. Bueno, nos encontramos los vecinos eh, que teníamos calles nombres, el Pito Rojo, Piti Rojo, lo, lo que sea, o cualquier otro nombre eh, extraño que no tenía ninguna, ninguna vinculación con el territorio. Bueno, pues los vecinos hicimos al ayuntamiento a reordenar el, el, el callejero local. Eh, dándonos los nombres de los barrios. Había despreciado todos los nombres de identidad, eh, Fobare, La Rochela, Arriba, y entonces bueno, tuvo que, que, que reconsiderar todas las zonas, Calle Camus, sabes, tuvo, tuvo que poner nombres de localismos, de identidad, que es que, que, que lo pierde sino el territorio. Claro, es que por ejemplo con los nombres, eh, cuando se habla de eh, hay que mantener las calles franquistas porque la historia, no, perdona, es la historia desde el 39, porque es que el alta es el alta, eso es lo que es la historia, el alta, el paseo del alta, lo demás, así todavía los, las personas mayores del General Dávila hablan del de paseo del alta, sí. y no se confundía con la aquella alta, y no había dramas, sí. y lo que fue un apósito externo implantado violento fue el otro. Eh, me ha gustado lo que has dicho de, la, de cómo nace la asociación de los ojos Mutuos, yo creo que eso es crear comunidad, es tener el chip, de, yo siempre lo he pensado, que... No, me decía a mi madre, ¿no? cuando, cuando mi madre estaba enferma me decía, tú no la vida miras así, lo que tienes que hacer es mirar así, entonces eras más cosas y de natural te va a salir a ayudar, ¿no? Durante mucho tiempo como nos pusieron vallas y nos pusieron rejas, pues, pues no veíamos más allá, pero yo qué sé, yo he conocido gente que ha estado expatriada, ¿no? Y la gente que acaba en la marea granada, en Londres, en Bruselas... Lo primero que recibía era como un grupo de WhatsApp en el que se hacían consultas entre ellos y se conocían los, los jóvenes españoles que han tenido que marcharse y yo creo que hoy en día eso es lo que puede que estemos empezando a, a sembrar ahora, no como, pues oye, eh, pues un abogado que nos explique un poco qué es esto del catastrazo en la senda, pues de encuentros, ¿no? En toda la zona de, de cuento. yo creo que tiene un punto de encuentro como la vorágine y venir aquí, oye, no conocerás a no sé quién, ¿qué pasa con esto? Oye, a mí me llaman y se necesita un poco de visibilidad para esto. Yo sí que creo que ese chip de hacer un poco de comunidad, de saber que estamos aquí un poco para para ayudarnos todos, para buscar referentes que nos unan, sean personas actuales o del pasado, porque yo creo que también hay muchas figuras de Santander que hay que recuperar, poner en donde se merecen, yo que sé, Santander podéis pensar que es muchas ciudades, pero también es la ciudad de Luciano Malumbres, por poner un ejemplo, ¿no? que de un mundo normal... No sé, ¿dónde está la estatua de Luciano no Por poner un ejemplo, no está la placa de, en el lugar donde le mataron? ¿No? Puedes esperar con Santiago el reconocimiento de Juanillo, de, Juan, de Juan de Santander. Eh, yo si os parece, bueno, el, el tema de, ya hemos aprendido que Cueto está en contra de la litología, ¿eh? atacó a, al pico, no, no, no, no. No, no. no, es que broma. Eh, yo, yo, creo que podemos conversar un poco. Eh, la idea no era tampoco era una entrevista a Santiago y a Oscar, sino la, era una excusa para encontrarnos. Eh, y, y porque aquí creemos en los espacios de rozamiento, necesitamos encontrarnos, necesitamos vernos las caras, necesitamos contarnos las historias y, y lo que digo, porque vienen tiempos, si se si han sido tiempos ya duros, pues vienen tiempos, tiempos interesantes, ¿no? Eh, el otro cuando contaba lo de las escombreras, recordaba la, la famosa declaración de la alcaldesa diciendo que, que en Santander no hay ninguna diferencia entre barrios, ¿no? Y era era apasionante, ¿no? Eh, en fin. Eh, eh, entonces, eh, esto puede ir a, a peor todavía, ¿no? Eh, pero, pero si se gana autonomía en los barrios, si se gana en organización, eh, obviamente va a ser mucho más difícil que determinadas cosas ocurran. Entonces, no sé, eh, por abrir el, el turno, no sé, si queréis comentar, preguntar, eh, adelante no, yo, este, que, vamos a verlo, es porque no o sea de cuento y Santa no se de cuento. Pero lo he visto tan ilustrado, tan ilustrado, eh, digo, te lo que me has dejado de el de... programa. Es una máquina. Te... Es una máquina. Es un fenómeno, porque no se un de cuento, pero estudiado de verdad. De verdad, de verdad. Mente. Es que soy, Ay, ¿te soy, se queda soy el liuto de Paco el Tanguero. Sí, pues no, se te ha quedado un dato, Se te ha quedado cuidado. No has hablado nada de los pisteros. Bueno. Yo siempre digo que... En el... En cuanto... A ver, los pisteros somos... Cuéntalo que son los pisteros para el resto de humanos. Eh, él lo sabe lo que son los pisteros. Sí, pero pues, es que como hay bastante más gente... Los pisteros... A ver, los pisteros... Los pisteros somos una, la, los, los, los que más... O sea, cuando el incendio de Santander, la gente esa que se la, se la metió allí, eh, en, la, en, las, en las famosas caballerizas, y entonces los pisteros, los llamábamos pisteros porque ellos se llamaban la pista, que era donde estaba la tribuna, donde se los caballos en aquella y tal. Y entonces aquellos, cuando nosotros llegamos allí, o sea, yo nací allí, cuando a mis padres llegaron allí, los autóctonos de cuento decían, hostias, que viene la pesca, hostias, que viene la pesca, por toda la casualidad, que los que ahora mismo, y que y y, y no quiero ofender a, a ninguno que, que sea de abuelo, de tratar abuelo y ahora mismo los pisteros quizás llevemos más adentro cuento que los demás, porque de verdad, de verdad, ¿eh? no conozco un pistero que no ame del corazón cuento, y también los verdadero los, los, cuentan los ojos, ¿eh? Pero, ¿eh? No. pero los pisteros tenemos una cosa con cuento que es impresionante, yo por lo menos lo digo por mí y por todos los que conozco. Hay, hay un momento de, de, de la transición de la ciudad con, con el incendio, que lo cuentan en el libro, Oscar y ¿eh? Guillén, ¿no? Lleva, eh, en el que se desplaza a... El incendio y se les acomoda en que todavía había el, el, un hipódromo y todavía se conservaba la, la tribuna. ¿no? Y entonces la tribuna sirve de cobijo a esas familias desplazadas. La tribuna y parte de, de todas las caballerizas eh, que, que, que existían como, como tal. Ahora mismo, solo de, ese, de, de prestigio de, de, de esa historia, solo queda la sala de pesajes que recientemente la ha pintado Cudas y digo, para que os situáis donde estaba la pista la tribuna estaba en donde está el colegio vital al sar en, en esa zona y entonces en los bajos vivían familias Pero yo creo yo creo yo creo Pirú, para llevarte por voluntaria, yo creo que, que la gente de cueto eh, siempre ha sido bastante bastante hospitalaria eh, de, hecho, de hecho, yo como puedo presumir que soy de Cueto hasta que mi abuela viene de carril de los condes a vivir y a servir y a trabajar a Cueto. ¿no? De, de alguna forma, eh, es, es, es la periferia la que, la que busca mano de obra para, para, para trabajar esos campos que luego se bajan al mercado. Tal. Habrá mucha gente nativa de Cueto de muchas generaciones atrás, pero también ha habido mucha... mucha transición de gente que buscaba su acomodo porque no tenía acomodo en el centro de la ciudad. Bueno, esta ciudad tiene una característica, yo creo que fundamental y que en el libro también lo tratáis, que es el incendio, que ya ha salido varias veces en, en esta conversación, porque el incendio además supone el primer gran proceso masivo de gentrificación. Eh, en este estado, o sea, es el primer pelotazo inmobiliario eh, porque no solamente se saca a la gente eh, víctima del incendio, se saca al barrio pesquero se saca a todo Dios, ¿no? Es decir, se, se vacía el centro para elitizarlo, para hacer pisos de lujo y saca a la gente, por lo tanto aquí hay una especie de... se, se vuelve a barajar la población después del 41 o sea que toda esa mezcla eh, ocurre aquí había una palabra y después allí. Hay... Sí, yo quería preguntarle a Oscar eh, esa historia del de, de Metro 2. que opinión personal, porque eh, no desde el punto de vista jurídico, ni, eh, ni tan siquiera de, del coste de, de un puñado de votos que le puede costar a la alcaldesa, más allá de eso, ¿cuál es el coste que debería asumir el ayuntamiento? Porque son más de 7 millones de euros, que no son 7 euros ni 700 millones, son más de 7 millones de euros, ¿qué eh, coste debería asumir eh, el ayuntamiento, el equipo del ayuntamiento en este caso? por el desastre este impensable, eh, mal planificado, de que, que, que tenemos que pagar todos, todos los santanderinos. Claro, yo creo que el principal coste es que bueno el ayuntamiento tiene una deuda con todos nosotros como ciudad, porque definió mal las prioridades, que es lo peor que puede tener un político. Es decir, en Santander había, se te ocurren del tirón 15 cosas mejor que hacer antes que cambiar el sistema de autobuses. Eh, el dinero ya no vale como argumento de que no se pueden hacer cosas, hemos tirado 7 millones, 7 eh, millones dan para muchísimo, te pones a, a sumar, a dividir lo que se puede hacer con 7 millones, ya ya no nos vale como excusa que es que esto no se puede hacer porque no hay dinero, entonces yo creo que el ayuntamiento para o sea, se está se esforzando está muchísimo en que se nos olvide lo que pasó con el Metro Tours, que no enoja de ser un símbolo de su forma de funcionar en otros casos, ¿Vale? Eh, creo que la propia alcaldesa está intentando hacernos ver que es diferente, que no es igual que su predecesor, está yo empezando a detectar signos de distanciamiento muy sutiles, eh, yo creo que tenemos que recordar que es, viene de dónde viene, que es lo mismo que viene de la cultura política que viene, eh, en las urnas que pase lo que tenga que pasar, pero desde luego nos debe una mejora en la movilidad brutal, es decir, nos debe ahora mismo eh, Carriles bicis nos debe, autobuses gratis nos debe un montón de cosas que podrían hacerse, eh, nos debe una, una revolución en la ciudad porque nos hizo perder meses de dinero, de esfuerzo, el tiempo que se dedicó en los colectivos a pelear por eso se quitó de muchas cosas que también eran necesarias. ¿no? Entonces yo sí que creo, en mi opinión, nos debe mucho ahora mismo el Ayuntamiento de los Santanderinos, eh, y no se nos tiene que olvidar lo que ha pasado, mm, vamos, eso es lo que... Tranquilos, que los hosteleros van a solucionar todos los problemas de la ciudad y de la región. Eh, Para había palabra. Hola. Eh, bueno, dos cuestiones. O sea, ya sabéis, habéis hablado de una falta de relato de la ciudad, Te está oyendo Santiago, que se lo sabe todo, yo y afirmo. Pero yo creo que uno de los problemas grandes que tuvo esta ciudad es que solo se escuchó el relato y la concepción del centro. Entonces, Cueto y algún barrio más que consiguió mantener su relato, yo creo que uno de los problemas a los que nos enfrentamos y que debemos hacer es que ese relato o sea, no se quede en en un sistema local. Lo mismo que se cambia el relato del centro, los barrios, los relatos tienen que unirse a toda la ciudad. En eso es verdad que cuento ha participado en las escolleras, nos hemos visto todo, en el Metro Metrodus, pero creo que hay que unir la ciudad de punta a punta en un relato global. ¿Qué le pasa a esta ciudad? Os habéis olvidado de dos cosas también fundamentales. El Paseo Pereda le salvó en su momento el Colegio de Arquitectos y e Ingenieros que <coughs> le quisieron cargar. El dique Gamazo. Es decir, lo que es verdad es que cuando hay algo que está mal diseñado y la gente se mueve y participa, en un porcentaje muy importante, si no se paraliza, se incomoda. Entonces, ¿qué es lo que, lo que yo creo que se debe o que se debía intentar hacer? Un proyecto de ciudad de norte a sur y un relato de ciudad de norte a sur. La certificación la estamos teniendo ahora en la puesta al hospital. Toda la zona de Cabildo Arriba, que se dio muchísimo dinero, que son fondos europeos, se tiró, no se tiró, se utilizó para otras cosas. Y toda esa población que vivía ahí, que era un barrio agradable y que incomodaba, ahora se vendió, ya está vendido hace muchos años, y se utiliza para que vuelva a vivir la gente que esa zona le incomodaba y ahora, es una zona tal. ¿Qué falta? Falta un diseño, es una ciudad hecha a parches, a intereses, y además siempre los mismos intereses. Probablemente el movimiento asociativo, además de preservar su barrio, sus valores y sus criterios, tiene que empezar a, a ver, chicos, qué hacemos a lo largo de toda la ciudad. Tenemos el tema ahora de toda la zona marítima, ¿de qué va a pasar? Las escolleras, los hoteleros. Ah, nosotros queremos que venga, que acuento no, que no soy de cuenta, adoptada, pero soy de cuento. Pero queremos que a la ciudad venga turismo, pero no queremos ser una ciudad de camareros y de muchachas, señor. Queremos ser algo más y el desarrollo que se está planteando y que empezar a pensar entre todos cómo organizamos la ciudad. Y solo una cosa, ¿sabes qué tenía que nos debe el ayuntamiento? Nos debe algo que no se ejecuta porque no interesa, que se llama responsabilidad civil subsidiaria. Si de mi dinero se lo gasta el equipo de gobierno 8 millones míos y los tira a la basura, para dárselos, no a la universidad, no nos engañemos A los gabinetes amigos de Migo de la Serna, de Nacho, Guido, de César Díaz. Vamos a hablar, claro. ¿eh? Si se lo gastan eso y se equivoca debían ser ellos. Porque si tú eres empresario y tiras el dinero, tiras el tuyo. Pero con el mío, además, mejoró el transporte, la playa y todo lo que Dios le está entendiendo. Porque eso eso? ¿Solo debe dar a entender Dios. ¿Vale? Pero lo que te explico, es sentado. Lo, lo, lo, lo, lo, lo. Sí. sí, no, yo, yo con la última parte que has dicho estoy totalmente de acuerdo. Eh, cuando alguien despilfarra o, o regala o lo que sea, o lo que quieras llamar, Oye. tiene que haber detrás una responsabilidad. O sea, no, eh, con la historia del Metro Tour ¿Cómo? se ha hecho una inversión muy importante, está, está muy claro y, y no, nadie puede decirme ahora que está justificada porque lo que queda, quedado, sino eh, se, se ha invertido un dinero para, para un sistema que tenía que funcionar de otra manera. Si vol volver atrás quiere decir que esa inversión no, no, no hubiese tenido sentido. ¿no? Eh, yo, yo solo quería decir que, que, que una, eh, al menos de, las, de mis preocupaciones, y de la gente que, que es, trabajamos en, en, como colectivo vecinal, en, como asociación, es, es no estar lejos de, de mi ciudad, yo tengo claro de que, de que mi ciudad cada vez tiene que estar más cerca y, y, y más de la mano, no, no, no quiero vivir aislado en, en la periferia, de hecho eh, en toda esta guerra de Metrotus la, la palabra periferia salía constantemente cuando hablaba en, en el Faradio y tal y, y no me gusta la palabra, yo soy ciudad, yo soy Santander, yo quiero bajar al centro, yo quiero disfrutar de, de lo que hay el centro, yo, qui yo quiero que esa conexión cultural que, que pueda tener la ciudad también llegue a los barrios, que no la tiene, eh, yo creo que, que puede llegar música, puede llegar teatro, puede llegar poesía, puede llegar lo que llegue, puede, tiene que llegar a los barrios también, ¿no? y, y, lo, y los barrios tenemos que mirarnos como conjunto y escribir entre todos la historia de la ciudad, que es lo importante, ¿no? no escribir la historia, cuento en eso, estoy completamente de acuerdo, lo que sí tenemos que recuperar aquello de donde venimos, evidentemente, ¿no? y bueno porque todos hemos tenido esa sensibilidad de ir recopilando toda esa historia de la que, que nos precede, ¿no? Pero, pero, pero sí, lo importante es mirar al futuro y saber que, que, que vamos a crecer entre todos, ¿no? Y una de las cosas más importantes que, que ha conseguido el Metrotus, no es haber ganado, es haber conectado o, los, los, los diferentes barrios de la ciudad, ¿no? Eh, haber conectado Monte, haber conectado San Román, Peña Castillo... Castillo. Eh, quizá no hemos conectado tanto el centro, que bueno, pues la calle Castilla sí la hemos conectado, hemos conectado con, con gente de Cazoña, eh, pero yo creo que, que habría que abrir eh, diálogo entre, entre los barrios. ¿no? La misma estructura de, del Ayuntamiento de Santander en, en la distribución de, de consejos de distrito en los que se, se habla, eh, los, los localizan cuatro entonces bueno pues pues no, no nosotros eh, somos el nordeste nos reunimos con los de monte en las que las preocupaciones son similares pero evidentemente en un momento determinado igual teníamos que hablar con los del barrio pesquero porque, porque tenemos también afinidad con ellos o nos pueden aportar algún algún tipo de experiencia no y bueno yo creo que sí que el concepto ciudad tiene que ser mucho más amplio yo sé sí que creo que, que eso se puede construir poco a poco eh, re, manteniendo esa relación, buscando alguna forma de mantenerla, desde algún foro, algún colectivo, no sé hay que al explicar alguna forma en, en recuperar ese espíritu del metro tús y de, y de que se vea la gente una excusa para verse. Sí. Y luego eh, sí que creo que de todos modos que el modelo integral sí que lo había, porque nosotros revisamos alegaciones al plan general para el proceso del libro y sí que hubo profesionales que aportaron, en serio, no, no tenemos unos profesionales en Cantabria, en Santander... Evadidos de su ciudad, ¿eh? o sea, el colegio de arquitectos, de geógrafos, de ingenieros, plasmaron una visión de ciudad conectada, más verde. Eh... ...menos residencial, eh, incluso con zonas más modernas... ...o así que existió esa esa ciudad, eh, ese resignificar o, o poner en valor eh, la parte más histórica... ...no tener que construir fuera teniendo el Prado San Roque, el pilón entre huertas como lo tienes... ...el Cabildo, es decir, sí que o sea, el modelo existe, lo que pasa es que no se escuchó, no se quiso atender... ...pero sí que tal, yo, yo creo que ahora tenemos una ocasión muy buena para, para definir un modelo de ciudad... Si no lo define el ayuntamiento, definirlo entre todos, que es cuando en algún momento se tendrá que hablar de un nuevo plan general. Más tarde que nunca va a pasar, yo creo que va a pasar pronto, porque encima fin, estando en campaña es muy posible que, que es algo que vendan. Y ahí es cuando hay que, si ellos no tienen el modelo, pues poner en evidencia que sí que existe otro modelo de ciudad. Ellos lo tienen, Pedro. Pedro. Bueno, una pregunta un poco el título de la jornada. Que ya, eh, cuando los vecinos se organizan, ¿cómo se ha organizado los vecinos? Es decir, hay quien dice que los que van a organizar son unos vecinos, otros que había algún político por detrás, en la prensa había cartas de vecinos, asesores de vecinos, había fascistas, había consumidores... ¿Cómo ha sido la organización? Bueno, pues eh, la organización eh, descubre que después mucho que aprender, ¿no? Eh, hemos escucha que aprender los, los colectivos que, que nos reunimos, ¿no? Esto, el, la chispa brota, brota en, en diferentes entornos de la ciudad, porque rápidamente la gente identifica el problema, identifica el problema de Peña Castillo, identifica San Román, identifica Cueto, identifica el resto, o sea, el, eso, eso explota, explota por, por, porque, te, porque te, ha, te ha tocado, ¿no? Eh, el núcleo de unión en, en un momento determinado fue una federación de vecinos, la FECAP, que es un instrumento que, que, que existe y que, que se podría potenciar más si hubiese más implicación de, del resto de, de colectivos y si, bueno, pues, pues si que, que fuese un, una entidad que representase evidentemente a todos, ¿no? Pero bueno, en este caso sí si asumió eh, la FECAP eh, la, la manera de de integrar con sus pequeñas diferencias, evidentemente, entre todos. Y, y, y el objetivo era, era poner en, en, en el punto de mira eh, los, los errores que tenía, que tenía el sistema. ¿no? Entonces, bueno, pues estableció una serie de, de acciones eh, continuas para que no decayese la, la problemática y que fuese visual. Evidentemente, antes decíamos, ¿cómo lo puedes hacer visual? Pues, pues ya habíamos conseguido que era un tema eh, que había llegado mucho, que... que que, que la gente se estaba manifestando, que había tocado a muchos sectores de, de la población, sobre todo gente, gente mayor, a, que había tocado a comerciantes y por eso saltó. ¿no? Eh, la organización era pues, unas representaciones de, de los diferentes colectivos, que bueno, nos hemos estado reunidos casi ininterrumpidamente todas las semanas, una o dos veces, desde de, de que explotó en enero hasta que finalizó allá casi por el mes de septiembre y entonces bueno pues cada uno tenía un poco su, su papel el, el, el que tenía facilidad de palabra pues asumía la, la representación en los medios de comunicación el que tenía facilidad de escritura hacía los manifiestos el que hacía mejor las pancartas pues animaba a los barrios y siempre había gente que, que encendía la chispa esa de trasladar esa información a los, a los barrios ¿no? nosotros en, eh, puedo hablar por mí, en Cueto, por, por nosotros, vamos, en, en Cueto, eh, en todo este periodo hemos hecho más de cuatro reuniones informativas para explicar a la gente en qué situación estábamos y si había que continuar, ¿no? O sea, no, no es una decisión que tomamos alegremente cuatro personas, sino hacíamos partícipes a todo el mundo en qué, en qué punto y en qué situación estábamos, ¿no? Y, que, y, y también haciéndoles ver que estas cosas no vale un día salir a la calle y ya está o sea si, si hace un año hubiésemos salido a la calle y luego si no, nos hubiésemos olvidado hubiese sido el fracaso total porque eh, los éxitos esos eh, si no se continúan mueren y acaban pronto Hay que ser, eh, eh, tienes que tener claro el objetivo final el objetivo final era el retorno que se consiguió eh, luego hay, otros, evidentemente hay otras series de objetivos porque el retorno no era de decir que era lo mejor que había, evidentemente hay cosas, muchas cosas que podía mejorar, cosas que nosotros hemos trasladado al, al Ayuntamiento de Santander de, los diferentes, de las diferentes zonas de la ciudad y que bueno, el Ayuntamiento de Santander ha, ha otorgado el beneplácito a unas de ellas pero otras se van a morir allí en un, seguramente en un cajón al menos hasta que pasen los periodos electorales estos ¿no? pero bueno, en la organización hay que tener claro el objetivo, el objetivo hay que realmente llegar a la gente o, la, o que la gente llegue a ti realmente para que, para que sientan el problema como suyo y luego tener evidentemente una estrategia que, que, que cuesta tenerla porque no somos profesionales de esto sabes, somos, eh, al final es una pequeña revuelta la que organizas y tienes que tener eh, un, un sistema para, para, para seguir siempre estando, estando en el foco en el foco de atención ¿no? y es difícil, eh, evidentemente la gente profesional de, de partidos eh, o de equipos de gobierno pues tiene su maquinaria que te hace mil vueltas, ¿no? entonces tienes que competir pues <risa> un enemito con un dragón, ¿no? casi que, que, que, pero bueno, lo, por eso tienes que tener claro la, la, la, la desificación de la gente el que tenga que aportar y la implicación no solamente de los que dan la cara detrás de un micro de, o en, en unas líneas de papel sino de, de, de toda la gente que te pueda acompañar, ¿no? que te sientas sienta respaldado, es muy importante. Pedro. Eh, sí, eh, dentro de las luchas que habéis empezado a nombrar, yo creo que también cabe, cabe señalar que hay unas luchas de, de, también de los vecinos de Santander para resituar que Santander es una ciudad de frontera no solamente está la frontera sur de Ceuta y Melilla, es una ciudad de frontera con todos los problemas que está acarreando las fronteras en este, en este mundo en el que estamos inmersos, que eh, la ciudad tiene un puerto y en el puerto se comercia con armas de manera ilegal para, con una serie de consecuencias y esto los vecinos lo están, lo están resituando para darle, darle una respuesta humana, al tema. En, en luchas yo también situaría que la asistencia sanitaria para todas las personas con papeles, sin papeles, también fue, se consiguió aquí fruto de la lucha de los vecinos. ¿no? Eso en cuanto a, a marcar más luchas y seguro que nos olvidamos de más luchas de, del común. Luego, por otra parte, había nombrado la ley de espectáculos. Y la ley de los espectáculos, aparte de, de eh, molestar mucho en todas las, las fiestas va a molestar, no sé si es la palabra, impedir que se hagan fiestas en los barrios, está estrangulando eh, el que muchos movimientos sociales eh, puedan difundir a través de actos en la calle, eh, difundir eh, mensajes, difundir luchas, eh, llamar a la participación, incluso ayudarse en las pequeñas financiaciones que necesitamos todas las plataformas de voluntarios y ahí hay un ahí en realidad sale de espectáculos nos está haciendo una gran putada a, mucha, a muchas a organizaciones sí, nosotros... y solo perdona sí. ya por acabar solo eh, Creo que es un problema muy, muy grave y que no es gratuito. Todas estas cosas no son casuales, son causales. Eh, hay, una, hay una red más o menos de, de equipamientos, de centros para, de vecinos, donde se pueden hacer muchas cosas, ciertamente hay muchos locales, donde hay ordenadores, hay libros, hay salas de reunión y tal, pero eh, hemos perdido totalmente la capacidad de gestión de esos lugares. Vamos allí, desde la casona, desde el poder, nos ponen los horarios del curso de pilates, del curso de talla de madera y del curso de pintura y acudimos. Y esto es una cuestión que creo que hay que recuperar. Tenemos ahí esa infraestructura, a ver si podemos recuperar la capacidad de gestionar nosotros y nosotras esos medios, que son nuestros, que no son del ayuntamiento, o sea que los locales de los, las asociaciones de vecinos o los locales vecinales, los centros cívicos, no son del ayuntamiento, son nuestros. Sí. Bueno, en este caso el local es nuestro. Sí, literalmente. No, no es literalmente, es nuestro el local. Y entonces, bueno, pues con esa ventaja de que nadie te pone las reglas de lo que hagas en tu local. En, en, en otro local que, podemos, que tenemos cedido, evidentemente hay unas reglas. O sea, no se puede hacer una serie de cosas y, y algunas de las cosas que hagas deben eh, estar sometidas a, a una nueva ley de espectáculos aprobada que limita de gran manera pues, lo que puedes hacer allí te estrangula eh, nosotros eso lo denunciamos y por eso lo he puesto como, como una de las peleas lo hacemos lo eh, además eh, porque nos tocó muy de lleno muy, muy pronto ¿no? y entonces fuimos, eh, denunciamos, eh, lo denunciamos incluso mandamos entendíamos que era una ley aprobada por el gobierno regional y entonces dirigimos al gobierno regional una, una pregunta bueno, nos recibió, los únicos que nos contestaron fue el grupo Podemos y entonces les expusimos eh, lo que, la sensación que teníamos y el, y el nivel de estrangulamiento que, que, que tenía la ley para, para pequeñas organizaciones como la nuestra, la, la responsabilidad, no solamente la responsabilidad que cargaba contra, contra la persona que, que, o contra la organización eh, si, sino toda la, la, toda la reglamentación que acompañaba para, para poder ejecutar eh, la actividad. Sí que es una herramienta que, que está también en manos de, de, de la administración, o sea, la, el gobierno regional se ha trasladado al ayuntamiento y, el, y solo sale el ayuntamiento es lo que la... la, la una forma lo ponen en práctica y esa ley no se aplica para todos igual tampoco. O sea, eso, eso, es eso, eso, eso no, se aplica, no se aplica igual. Y entonces si tú eres, eh, y hay que decirlo también claramente, una persona incómoda, que no me interesa mucho que divulgues tu planteamiento de asociación, pues te voy a pedir eh, la seguridad, los baños, eh, el ruido, no sé qué. bueno pues eh, ha habido cosas eh, durante estos meses que luego la gente ha ido... Eh, que no cuenta, la gente lo, lo intenta arreglar y luego no lo cuenta de, por, por, un, por un equipo de un... De un como este, con, con un vatio de sonido puesto en las llamas eh, pedir que, que, que presenten el certificado eh, técnico de instalación y no sé qué cuando es una carrera solidaria y digo, oiga, pero me ha vuelto loco, si es que lo estoy enganchando aquí una batería de coche que me traigo de casa y tal, digo, bueno, no, que no va a haber ningún problema de que nadie se electrocute ni, ni cosas de estas, ¿no? todo tiene que tener un límite yo entiendo que, que, que, que tenemos que, que tener coberturas legales para en este caso, para, para que no suceda, sucedan mmm, rebasadas eh, como eh, eventos en lugares cerrados o tal, pero yo creo que, que, que, que, hay, que, que hay que establecer un criterio y que luego que las, que las administraciones se tienen que implicar eh, no es lo mismo que que alguien organice una actividad con un, un ánimo de lucro, un superconcierto, no sé qué, a ese evidentemente hay que, que aplicarle la ley porque te va a cobrar la entrada a 50 euros. Pero a una asociación social, cultural, que intenta difundir el cariño a los animales o a las personas o lo que sea, pues evidentemente eh, tiene que tener las facilidades para que lo pueda hacer. Y en muchos de los casos, es, yo creo que tiene que ser la administración la que asuma esa responsabilidad. En nuestro caso, nosotros eh, dijimos que no porque organizamos las fiestas locales. Las fiestas locales, lo he dicho antes así bueno más o menos, de las fiestas de comunidad, de unión, de no sé qué. No hay más allá. Nosotros lo que le dijimos al Ayuntamiento de Santander en dos escritos y recibimos la misma contestación, la fotocopia que habían repartido todas las asociaciones, que nosotros lo que dijimos que fuese, que nuestro, nuestro barrio era parte de Santander que nuestras fiestas de patrono del barrio se desarrollaban hace más de 120 años, que había una identidad social y cultural muy importante, y que, y que si había que organizarlas, igual era la ciudad, el ayuntamiento central de la que tenía que asumir esa fiesta local. Y entonces por tres veces nos dijo que ellos no eran organizadores de eventos, pero yo sí. ¿Vale? O sea, yo tenía que asumir la responsabilidad de que en un momento determinado había 3.000 personas allí y tenía que tener un cuerpo de seguridad del estado, otro de policía local y la privada que tenía que contratar, más una red de servicios públicos, más un estudio de sonido, más... Luego lo hicieron otros y no hubo tantos problemas. También hay que decirlo. Que quizás haya que aprovechar ese caudal de formación que se va teniendo ante los problemas y compartir o decir, lo que le ha pasado a Santi, le ha pasado a más gente que haya organizado eventos, empezar a, a ver los pequeños trucos que haya para ponerlo en común y quizás a lo mejor es una causa de decir, mira, no, no, ayuntamiento lo tienes que asumir tú y ya somos muchos los que estamos pidiendo que lo hagas tú. O sea, a lo mejor es una futura causa que pueda integrar muchísimas sensibilidades diferentes porque no le está pasando solo a... Se hizo, se hizo un intento, hubo de hecho algunas reuniones en las que participamos, junto con la asociación de Cueto y con otros colectivos como las Gildas, que también han sido muy afectados por los espectáculos, sí. Eh, el problema es que son muchas las causas y muchos los frentes, entonces ahí ha costado. Yo, yo no sé cómo por, por. Aquí tenemos la experiencia de que cuando se acercan las nueve, ahí, cierto, eh, va, vamos cerrando un poco para que luego podamos conversar aquí o quien se quiera quedar. Yo quería apuntar un par de reflexiones que creo que no se nos pueden olvidar. El exceso de legislación no es casual, es también ideología. Es, es el exceso de legislación, es parte del biopoder, es controlar nuestras vidas, es decidir qué podemos hacer y qué no podemos hacer hasta extremos. Obviamente hay un margen de arbitrariedad. El conjunto de leyes mordaza, con la ley de espectáculos, que también es una ley mordaza, bajo la excusa de resguardar nuestra seguridad, lo que hace es limitar nuestras libertades. Eh, no puede ser que no podamos tener una olla ferroviaria en la plaza del pueblo o del barrio eh, y para hacer una valla ferroviaria tendríamos que pedir tener un certificado de Ferradria de que sabemos cocinar la tal, otro del Ministerio de Salud, es que es así en este momento. O sea, el, nosotros el último evento poético que hicimos en la calle nos llevó y la, lo contabilizamos casi 20 visitas al Ayuntamiento para poner eh, este equipo de sonido exactamente el mismo y que un señor eh, recitara a León Felipe, o sea, fue la de Dios. Eh, es control es control de las poblaciones y entonces ellos deciden cuándo abren o cuándo cierran la espita. Entonces también como, como no pensar que las cosas son porque hay, hay, hay algo detrás. Y yo ahí la, la reflexión que quería hacer como parte de la vorágine, que somos también un, pues, parte de un movimiento articulados en, mucho, en muchas luchas, es que igual tenemos que perder el miedo a desobedecer un poco. Es decir, por un lado a, a lo que ha hecho la asociación de cuentos y otras asociaciones, protestar escritos, eh, negarse a hacer las fiestas de no sé qué, ¿no? Porque, porque no? Me niego a hacerlas bajo esas condiciones. Pero también desobedecer un poco. No pasa nada. No pasa nada. Si estamos unidas, no pasa nada. Claro, si es una persona sola y con la ayuda ferroviaria, pues, pues le cae el capón. Pero si hay 200 personas con la ayuda ferroviaria, os aseguro que no pasa absolutamente nada. Y nosotros lo hemos comprobado y demostrado mil veces, ¿no? Entonces, eh, ahí ahí es solamente una reflexión porque porque la sensación que uno tiene es que con la legislación y con el estilo de vida que nos han impuesto, nos aislan en nuestros barrios solamente salimos a la calle a consumir, a vitrinear, ¿no? A, podemos bajar al centro a ver tiendas, pero no puedo bajar a manifestarnos o a, o a ir en bici por no sé dónde, ¿no? Porque me da la gana, porque quiero, o para protestar porque mi puerto se está utilizando para traficar con armas o porque han levantado una valla de 5 metros para que una gente no se vaya de polizón en un barco, ¿no? en lugar de ver qué problema hay detrás. Tenemos derecho a hacer eso y, y si las leyes no son justas, pues desde nuestro punto de vista tenemos el derecho y la obligación moral de desobedecerlas. Solamente una reflexión como, como parte de un colectivo en el que creemos en eso. Eh, ¿Hay que tener algunas coberturas legales? Sí, porque si no te, te, el, el paquete es tan gordo que te desmovilizan y te destrozan, ¿no? Eh, y lo saben hacer, pero hay que jugar, hay que jugar. En esto cumplo, en esto no, en, esto, en, en, ese, en eso andamos todas un poco. Y ahí lo que dice Óscar me parece muy importante, enseñarnos los trucos. Nosotros con la ley de espectáculo hemos aprendido mucho, ¿no? como, como como trampear y entonces hay cosas que aceptas que son infames pero las aceptas, por ejemplo, no sé si lo sabéis pero es que me apetece contarlo eh, aquí hay una empresa que tiene cierto monopolio con el ayuntamiento que te cobra el certificado de que la instalación eléctrica está bien antes de que la instalación eléctrica esté instalada o sea, esta empresa es la que tiene que sacar el, la toma de corriente eh, dos semanas antes de que la toma de corriente esté tú pagas 85 euros y te hace un certificado que te dice que está perfectamente instalada y es la única empresa que lo hace porque, claro, ningún empresario, ni, o sea, ningún electricista te va a decir yo te voy a certificar una cosa que no existe, ¿no? Entonces, eh, ese es el tipo de mafia que ocurre. Entonces, tú decides, vale, yo voy a atacar con esto, pero entonces me salto por esto otro, porque si, si no, no hacen nada, ¿no? Una palabra más, sí. Bueno, simplemente contar un poco mi experiencia de lo que he vivido en cuanto a los movimientos que, que hemos tenido en los últimos años. Eh, por empezar, por el último de los que participan, la bueno, parte de, del feminismo, ¿no? Eh, ha sido lo del metro tour. La verdad es que fue espectacular ver todos los grupos, ver a la pancarta de Peña Castillo, de Cueto... Eh, yo la verdad que me llevé una, una gran satisfacción el sentirme eh, eh, allí, entre todos. Eh, yo, es más, yo, que ya tengo bastantes años, aunque igual no me parezca, eh, jamás lo había visto. Jamás había visto, quiero decir que la, normalmente los conflictos son pues, de un barrio, de una zona, de algo así, pero eh, eh, esa... Tan, tan unidos, tan sentidos fue para mí un hito y ahora ya, volviendo, a poder, volviendo al principio comparto plenamente lo que, lo que decías Oscar de que efectivamente la ciudad eh, dices que no tiene relato ese relato histórico la verdad es que sí le tiene pero, pero y evidentemente yo no lo comparto, es falso. Vamos, falso, por ejemplo, aquí hay mucho que se habla desde cuando los reyes vinieron, lo que hicieron y todo lo que crearon y, y la gran riqueza que Santander Yo, por cierto, siempre me, me, me resulta un poco irritante cuando hablan, pues el casino. y digo, joder, pues si hubieran hecho la, la Biblioteca Alejandría o cualquier otra, pues me pues, sentiría pues, <risa> ¿no? orgulloso, ¿sabes? Pero que, digamos, que vinieran aquí y les pusimos todo en bandeja. Y, y luego encima nos vendieron el palacio otra vez, pues bueno, la verdad es que no, no, no me siento orgulloso, ¿eh? no, y con todo el respeto para ellos, pero no me siento orgulloso. ¿no? <coughs> luego, después, ese relato está, y ese queda contrario, porque claro, el relato que hay que hacer es el que me quedan por ahí, el de los barrios. Entonces, no, todas las periferias, yo joder, no me imagino en una silla de ruedas quien vive por la Gándara o, o, o que tenga muletas, o, o que tenga que llevar carricoche, o de, pero vamos a ver, es que joder solo existe el jardinero, muchas veces acepto de, de decir que planificamos para cambiar aceras, para no sé qué, y todos los barrios, digo la gándara, como te puedo decir la peña del cuervo, o cualquier otro, es una vergüenza, digamos así, que no se hayan preocupado nada de los barrios, a ir a pedir el voto, quizás, no lo sé, tampoco. Y, y luego, la otra perspectiva también muy interesante, efectivamente, lo que decías Paco era que comentaba cómo el, desde el mismo ayuntamiento in, intentaron neutralizar a las asociaciones de vecinos. Es decir, vosotros no hay nada, todo lo hacemos nosotros. ¿Eh? Y entonces, eh, viene cierto que todas estas cosas ocurren a veces... Porque son múltiples los que participan, ¿no? Hay una buena dirección, otros yo me pongo cómodo y mira qué bien que me lo regala. Y bueno, todo eso, digamos, casi, casi... No, neutralizó la, la respuesta ciudadana, que, que afortunadamente, yo, pues desde que lo de Amparo, lo de Senda Costera esto, yo pensé que no iba a, a tener la, vigor, la vigorosidad que se ha demostrado, y la verdad que me ha llevado una gran satisfacción, porque está claro que, igual eh, no puedes tomar posturas radicales, pero desde luego, un barrio, un pueblo, un, si como no participe en la gestión, en la gestión de sus asuntos, y, es, y, y piense que se lo van a resolver desde el poder, ¿eh? se equivoca. O sea, porque no, no van a, a resolver sus necesidades. ¿eh? Que, que coincida esa eh, sus necesidades con lo que piensa el que está en el poder, eh, vamos, es, es, es de un porcentaje del 1%. Entonces, mmm, bueno, encantado de que, de que, bueno, pues que se, afortunadamente eh, afrontamos los problemas. No nos quedamos en casa. Es, y, y, bueno, y además, cada vez más. Y por supuesto, la visión está del conjunto de, de ciudad, que es que lo somos. Pero no podemos. Y hay muchas cosas que es. Aunque no quieras, los de Cueto, Monte o la Peña del Cuervo o lo que sea, si es que tenemos muchas cosas en común. Incluso, por ejemplo, lo que decía, la responsabilidad de los gestores. Eso mismo, si hacen una cosa mal, eh, pues, joder, que por lo menos, eh, si, eh, además ellos, precisamente, ese grupo político que lleva tantos años metido en el ayuntamiento, que son eh, eh, tan, tan empresariales, joder, a la hora de pagar sus culpas no lo hacen. Pero, decir, a la hora de cobrar a los, a los ciudadanos, sí, pero a la hora de, de asumir sus responsabilidades, bueno, si realmente eres valiente, asúmelas. ¿sabes? Ahí no, ahí ya no. Y no, era lo único que quería... No, no. os hago ninguna pregunta, pero supongo bueno. que ya más. No, pero... no la idea de la puerta. Yo quería decirles, después de haberos escuchado, que no os creáis que lo que ha pasado es el inicio para que esto siga funcionando. O sea, lo que ha pasado, el ejemplo que estáis contando aquí de Cueto, es significativo, única y exclusivamente de Cueto, no es de la ciudad. Las asociaciones de vecinos como tal existen en un 10 o en 15% o que funcionan de las que existen. La chispa del Metrotux surgió en Peña Castillo y no surgió con la asociación de vecinos, no surgió con los vecinos. Los vecinos se echaron a la calle y los demás vecinos de los demás barrios se fueron sumando. Cuando los vecinos de Cueto se empiezan a sumar al movimiento, la asociación de Cuetos se suma. Cuando los de San Juan, se suma la asociación y no se suman los vecinos, como quiera. Cuando los vecinos de San Román se suman a la movilización en contra de la postura Metro la asociación no se suma. La asociación de Peña Castillo como tal no se sumó a la reivindicación. La asociación de Monte como tal no se sumó a la reivindicación. Han sido los vecinos. Han sido distintas asociaciones, ha sido la fiscal, el cultor que agrupó, fueron los estudiantes, fueron algunos sindicatos, fueron algunos empleados de la empresa y demás. Y esto, cuando se da el paso y se consigue que esto se paralice, la coordinadora que se había formado, que había defendido que todo esto siguiera adelante, se difumina. Y yo creo que eso ha sido un error que gravísimo, porque ha significado que las mismas personas que habían reivindicado que eso se viniera abajo, tendrían que haber seguido el camino de decir, la gente que está en la asociación no lo representa, vamos a ocupar su puesto. Y no se han atrevido, no han dado ese paso. Ni en un sitio, ni en otro, ni en otro, nada más la gente de cuento por, por lo que estaba. Y yo creo que es un camino que se ha dado, ha sucedido lo que ha sucedido, pero que yo, yo creo que no tiene más recorrido. No tiene más recorrido porque en los barrios no hay gente dispuesta a ocuparse de las aso aso aso aso aso asociaciones de vecinos. Y si aquí ocurriera de que viniera cualquier equipo de gobierno que diría las asociaciones mira, ahí tenéis, vais a ocuparos vosotros de los centros cívicos, vais a ocuparos de los espacios deportivos y lo vais a gestionar como vosotros, como asociación y como vecinos queráis. No funcionaría, porque no hay conciencia asociativa en los barrios de Santander. Es muy difícil que ocurra lo que ha ocurrido hace cuatro días en el barrio de San Francisco. Con toda la problemática que venía ya desde hace tiempo, desde el tema de Mendicobarque, con el tema de las obras de, del barrio, la gente, la asociación ya había dado el parabén con el ayuntamiento para ejecutar la, la obra que se iba a hacer en el barrio. Hay vecinos que se posicionan en contra de la obra que se va a hacer y empiezan a movilizar a, otras, a otros vecinos. Consiguen que la obra se modifique y vaya más o menos encalzada a, a lo que ellos pensaban, a lo que ellos querían. Bueno, pues han seguido en, ese, en esa dinámica de lucha con lo que había de esa asociación en consonancia con el ayuntamiento, han conseguido que se vayan para casa esa asociación y ellos han tomado el mando en la asociación. Eso no ocurre en, en, muchos, en muchos barrios, no ocurre en la de los barrios. Y mientras eso no ocurra, Vamos a sí, ahí, ¿Hay, hay ahí otra dejamos otra palabra. Había una palabra por allá atrás. Sí, y después ya intervenir los dos. ¿verdad? De la historia algún día habrá que escribirla no se les olvide que es de las primeras ciudades tomadas por los nacionales que aquí salieron batallones de castigo que hubo una represión sorda, muy fuerte y que una clase social lleva dominando la ciudad más de, más de 100 años porque también podríamos hablar de cómo era la minería en Cantabria cómo se contrataba a la gente para que trabajara en la familia. Eso no quita para que de alguna manera, en últimos años, mucha gente de Santa Fe haya descubierto que el emperador está desnudo. Porque evidentemente lo de Amparo fue un aldadonazo. Delante voto los tres muertos en el cabildo de arriba. Al mismo tiempo había una serie de familias que se quedaban sin casa y sin patrimonio, que son el cabildo y son el trabajo San y al mismo tiempo, oh aleluya, se ponían alfombras florales y perfectamente iluminadas para que una cierta entidad solucionara su problema de imagen. Y se le quitaban todas las trabas del mundo y todo el mundo repicaba campanas de la buena idea que era y lo bonito que era eso para la ciudad. Y la ciudad de Santander se encontró que el ayuntamiento no le representaba a él. Que no estaba para ocuparse de vecinos, sino que estaba para ocuparse de, de otros temas y de otras personas. Eso es lo que yo creo que ha generado mucha más capacidad de respuesta. Precisamente cuando el Metro Tour se dice la periferia, la gente decía, yo no soy periferia. Y evidentemente no es periferia, porque la periferia es astillero, es mariaño, es torre la vega, cuyos autobuses entran al centro de Santander directamente. Por tanto, evidentemente, habrá que seguir moviendo el, el movimiento ciudadano si quieren cambiar esta ciudad. Porque claro, hasta hace pocos años, como bien ha dicho esta señora, los que ponían la pica en planes no eran los vecinos, eran asociaciones. De arquitectos, con el Estado del Este, con la Peleda, Arca con la, con, la, con, la, con la bajuada de las llamas, tenemos el problema de la remonta, tenemos el problema de la estación de ferrocarril, de todo ese vacío de terreno. Tenemos el problema del futuro plan general que habrá que hacer. Y habrá que saber qué pasa. Esta ciudad tiene el problema de que no hay sur en su No hay puestos de trabajo más allá de los servicios y las caserías. Se han suprimido todas las fábricas y todas las ciudades de la ciudad. Y por eso hay un movimiento de trasvase de personas que entran y salen de la ciudad. Ahora es punta. Presidente París, a trabajar a los jardines industriales de la periferia de esta conurbación urbana, metropolitana de este área metropolitana de la Bahía de Santander. Quizá ya haya que empezar a pensar en una ciudad bastante más compleja que, que es que el Fogollito de Santander y los baños de Ola con un vino. Vale, si os parece, eh, invito a una intervención como de resumen, bueno, para responder o para comentar de Óscar y, y de Santiago. Bueno, yo estoy de acuerdo que con cómo están las aso asociaciones, eh, los colectivos vecinales en la actualidad en Santander, porque también sé cómo estaba el mío hace muy poquito tiempo. Eh, lo sabemos. <risa> eh, la mayoría están intervenidos. En un momento determinado, nuestra dejadez y nuestra placidez, es que no, no es que hay, es algo que, eh, que durante esta charla lo hayamos pasado por alto. Eh, los hemos dejado abandonados. Eh, en ese tiempo, que ha sido muy largo, hemos, eh, hemos perdido mucho. Hemos perdido habilidad, hemos perdido conocimiento y, y formas de, de trabajo. Y cuesta mucho eh, el azar, ¿no? El que no existan jóvenes es muy preocupante, porque evidentemente no hay un relevo, no hay un relevo generacional. De alguna manera, en, en estos movimientos vecinales hemos llegado a parecer los mismos que estuvimos eh, 10-15 años atrás, ¿no? Eh, y no hemos conseguido que no estamos consiguiendo que, que aparezcan esos, eh, esa gente joven que, por ejemplo, el, el 8 de marzo inundó la calle. ¿no? Eh, esta mañana, y yo creo que, que he hecho alguna referencia, no basta salir a la calle. Eh, hay que continuar y hay que, y hay que implicarse en lo que tienes que cambiar cada día. Da igual en qué. O sea, te pueden preocupar el tráfico de armas, eh, las, las expropiaciones, eh, la cultura la música, lo que sea, pero tienes que estar y, y hay que convencer y, y, y hacer de semilla también para, para, para que explote ¿no? ¿Cómo, ¿cómo explotan las cosas también? Eh, con el metro Metrotour, con cualquier otra cosa no explotan en un sitio en concreto explota al mismo tiempo en muchos sitios eh, y lo, lo, lo bueno de, del metro tour es que se conectó en muy poco tiempo pero el problema se había originado mucho antes, no solamente en Peña Castillo que lo pudo hacer más evidente en un momento determinado, ¿no? eh, de, de hecho nosotros eh, bueno, antes de que explotase todo esto, porque la gente todo explota cuando se pone en marcha, antes de que se pusiese en marcha nosotros ya hemos dirigido un, unos, unos registros al ayuntamiento pidiéndole explicaciones, que nos contesta después de que estalle, o sea, no nos, nos contesta porque piensa que, que somos los únicos que vamos a, a decir algo sobre el tema, pero una vez que estalla, evidentemente estalla para todos. ¿no? Eh, que tenemos que trabajar mucho los, los colectivos sociales y, y asociaciones y tal está claro que queda mucho trabajo, que no hay que desanimarse que nos van a poner muchas tacadillas, como algunos nos las están poniendo día a día eh, de alguna forma eh, reflejando que el trabajo que hacemos no es el que quieren los vecinos al menos eh, esa información se traslada desde, desde la administración pero vamos, hay que, hay que continuar, ¿no? Y yo creo que, que ese reflejo que hay en los barrios, por diferentes problemas, San Francisco, incluso Monte, o eh, la calle Castilla, se va a ir repitiendo en más, en más sitios. Esa, esa dirección que, que, que se establece, y ese control que se establece, yo creo que en un momento determinado rompe, porque, porque al final, e intentas justificar cosas que no son justificables, intentas justificar una obra de la senda costera que todo el mundo dice que es horrorosa. Intentas justificar un catastrazo que es inhumano y, y que no se entiende, ¿sabes? Entonces, bueno, de hecho, eh, nosotros por ejemplo no estamos en la asociación de vecinos con el catastrazo. Eh, la asociación de vecinos no quiso asumir la responsabilidad de, ese, de esa situación, la asumió... Una, una, una asociación que no habíamos constituido para ese fin y acabamos rellenando más de 600 impresos y rellenamos impresos aparte de la junta directiva que estaba en esa asociación o sea, ¿sabes? O sea que, que cuando duele, duele a todos y entonces eso, cuando, cuando se toman decisiones que al final te van a hacer daño al final van a ra acabar rompiendo ellos mismos todo el sistema que es lo que han hecho ¿no? que, por eso estalla la plataformitis ¿no? que, que, que, que le dieron nombre y estado, todo ¿no? No, pues bueno, yo, yo quería ahí abundar un poco en esa línea que eh, quizás el modelo de una asociación ligada a un barrio es un modelo que funciona muy bien para esos intereses de la ciudad desconectada y creo que quizás hemos sobredimensionado mucho durante muchos tiempos en Santander lo que había que cambiar era las personas al frente de las asociaciones cuando a lo mejor esas asociaciones no tenían ni de socios pero a mi barrio nunca la conocí, no sé lo que hacía por mí eh, y encuentro ese fue útil con la asamblea o la senda costera o sea no, no quito valor a que se esté en asociación de vecinos pero ya se fue útil y que hay mucha gente que hace ciudad y que hace barrios, no me podéis negar que la vorágine no está haciendo barrio, no me podéis negar que las gildas haga ciudad, no me podéis negar que el Sol Cultural no esté contribuyendo a dinamizar su entorno, que bares como Rubicon sean algo, quiero decir, hay muchos referentes que crean algo a su alrededor. Es decir, pensar que esta asociación de vecinos de este barrio, eh, si no hace nada, la gente va a pasar de ella y si aparece algo que les represente, ha pasado muchas veces, la gente se une a ello pasaje seguro no está haciendo ciudad eh, Santander corre por Siria cuando se ha hecho ese evento, por ejemplo, no sé, yo sí que creo que, que hay una, un deseo, es decir que las asociaciones no lo hagan, no significa que los vecinos no lo estén deseando, porque los vecinos en cuanto se les han dado los cauces, sí que quizás haya que ser creativos eh, imaginativos o más vanguardistas o pensar en los temas que canalicen más que a lo mejor puede ser una asociación que tenga una, un año de vida solo y luego vaya otra cosa, la pala la PA no ha hecho ciudad, eh, la asamblea eh, pues eso es todo lo que se hizo uh -huh. el Prado San Roque en el tirón, sin que sus asociaciones de vecinos intervinieran para nada, las asociaciones más oficiales, además, el Centro Cultural Quima la Avenida en general Dávila, la zona de los Castros. ¿Mm? La, la, la, la Lechuza, por ejemplo, la Lechuza que son más discretos porque han querido serlo ellos, pero toda esa gente, quiero decir, sea, yo creo que que esta asociación sea así, yo es que muchos años tenía esa impulsión, de decir, hay que cambiar las digo, pues es que a lo mejor hay que montar otras cosas. Pero al final sí que hemos estado conectados, estamos conectándonos poco a poco, claro. que es lo importante. Gracias. Es solamente para decirle. Eh, yo tuve la suerte de conocer a gente de, de la asociación de tu barrio y si hoy te escuchara mm. alguno ya disfrutó me haría de pena puede ser porque, no? que un vecino del, del barrio no sepa lo que se ha hecho en el barrio lo que no ha hecho la asociación bueno, vuelve, vuelve a jugar al tema se ve claro vuelve a jugar el tema narrativas pero quizá el, el, el, el título de la cita de hoy no era casual era cuando las vecinas y los vecinos se organizan, ganan, no cuando se organizan en una asociación de vecinos. Es decir, hay muchas formas de organizarse. Hay, yo creo que parte de la desobediencia de la que yo hablaba es no hay que ser tan bien portados como para estar siempre organizados en una asociación de vecinos. Si no es funcional, si no sirve, si no es útil, si ya no funciona, si está cooptada por el Ayuntamiento y es más difícil recuperarla que crear una, una, una estructura nueva, pues ¿cuál es el problema? Tampoco eh, hay historias maravillosas como la, la historia de, puede ser la de cuento porque tenemos hoy el ejemplo, de 1800 tal, pero hay movimientos que son fugaces, hay, hay plataformitis, que mira que molestó a, a nuestro eh, estimado y querido exalcalde Puerta Giratoria, eh, que, que, que es un movimiento puntual que dura meses, porque la lucha es de meses, entonces, bueno yo lo que os invitaría es a que fundamentalmente nos organicemos la palabra clave de nuestra ciudad era organizarse porque si no nos organizamos eh, somos frágiles, somos vulnerables somos y, y claro que hay una. yo soy tremendamente pesimista y claro que hay una desmovilización y claro que falta espíritu asociativo y demás pero si escuchamos todo lo que se ha oído hoy también hay un tejido poderoso hay un tejido de gente que sigue peleando, hay, hay un tejido diverso eh, y el 8M por supuesto también es un ejemplo, pero no, el ejemplo no es la manifestación del 8M el ejemplo son las mujeres que han estado en las asambleas trabajando y muy poquitas durante todo el año para que eso pueda ocurrir y para que otras muchas cosas estén ocurriendo entonces hay gente trabajando, eh, las gildas que es absolutamente, ¿no? cambia la gente y tal pero ahí siguen y, y sigue, sigue generando ciudad, la gente de, de pasaje seguro que aquí somos testigas de, de su trabajo, es, es absolutamente brutal y es un trabajo, eh, diría, muy poco agradecido. ¿A quién le importa no? los migrantes o la, los sirios? ¿no? ¿A quién le importa las armas? Eh, lo que quiero decir que no, no es que no es un tema sexy y ahí hay gente que está semanalmente trabajando, tunda, tunda. Entonces, un poco lo que queríamos hoy, y como para, para ir cerrando, es es rescatar el valor de lo que hacemos, que si sí hay pequeñas batallas que ganamos, que hay grandes batallas, que como el Metotus o otras, que, que son, de ahí sale gente que se organiza, de ahí, de ahí sale lo de Peña Castillo, de esa otra gente que, que decide hacer cosas, otra que no, otra que se desmoviliza cuando acaba el tema, claro que sí, esto es como, como cuando los profesores se movilizan, ya hemos conseguido el aumento, pues ya no sigo, pero hay algunos que siguen, siempre hay alguien que sigue, siempre hay un sustrato que queda ahí, por pequeñito que sea. Entonces yo quisiera cerrar con eso, eh, invitaros a, a organizaros y a movilizaros en, en todos los lugares, más allá de la, de, de la política convencional, más allá de la, de la estructura legal que nos ofrece el Estado. Eh, recordaros que este lugar eh, pues desobedece de vez en cuando es eh, y está impulsado a pulmón, entonces hay una cajita ahí muy cutre que llevamos, le creemos mucho, pues lleva seis años que pone colaboras y podéis colaborar para que sigamos pagando gastos y e impulsando cosas pues, maravilloso. Eh, invitaros mañana eh, a las siete y media tenemos un encuentro con Miguel Brieva, que es uno de esos narradores gráficos que ha conseguido Meter a mucha gente joven en otro discurso ecosocial, de resistencia, y es un personajazo. Si tenéis rato mañana a las 7 y media, lo vais a disfrutar. Así que muchas gracias. Yo pido un aplauso, no para los dos que están aquí, sino para todos los colectivos y la gente de su país.